Pues muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, se acabó el verano, se acabaron las vacaciones, se acabó todo, volvemos otra vez, el metaverso no descansa, como quieran... No sé cómo quieren que se llame ahora. Pero bueno, eso, como dije en un tweet, Apple dirá cómo lo vamos a empezar a llamar. Ni Facebook ni nadie. Solo Apple tiene esa capacidad. Bueno, estáis viendo gente nueva. Tenemos hoy en el programa Jimena. Eh, tra bueno, trabaja en, en Vision, creativa, experta en todas estas cosas que nos gustan de la XR. Además, copresentadora del podcast Metaversadas con Yaisa, su compañera. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Óscar, ¿qué tal? Un placer, gracias por la invitación. No me, Claro, claro, o sea, aquí ya sabéis que es comunidad, en realidad lo virtual no somos una persona ni dos, todo el mundo tiene cabida y nos encanta que vengáis gente de, de, de fuera del ecosistema arrobiano, que llamamos, para eso, dar, dar vuestras opiniones, que es que se necesitan, hay que confrontar. ¿Qué tal, Ramón? Está, está Muy moreno, no estás, ¿eh? no, no, yo, yo la playa bajo por la tarde cuando ya el sol ya baja, ¿sabes? Ah. es verdad que está en la playa, pero no, no eso ya va de serie, a mí me vais a ver así todo el año <ríe> y, y nada, pues aquí estamos de vuelta ya sabéis que nos hemos dejado Twitch atrás hemos pensado cosillas y no, creemos que no merecía la pena y hemos vuelto a los orígenes, como decíamos uh -huh. porque Real Virtual empezó en YouTube con ese vídeo de Juanlo hace un siglo bueno, va a ser 10 años el año que viene, ya sabéis Y con ganas de volver aquí a, a darlo todo Porque no hemos cambiado el formato El formato va a seguir siendo lo mismo Titulares, hardware, software, juegos Y sí que hemos reconocido, como decíais pues Que una hora no va a durar Pero bueno, espero que no dure más de una hora y media Ahora ponemos una hora y media y ya son dos horas que nos conocemos. Eh, no hombre, no hombre, Espérate, que voy a, voy a porque hay, es verdad que estamos utilizando este primer programa y ya que, aunque okay, Jimena, tú tranquila, ¿vale? El directo va todo estupendo. Eh, eh, tenemos que, que dejar, como nos hemos pasado a, a YouTube después de una larga temporada ahí en el mundo de los unicornios, de las piscinas y de bueno, lo que sea Twitch, eh, hemos vuelto otra vez a casita y, y estamos metiendo eh, que las plantillas y todo funcione, ¿vale? Entonces, eh, faltaba una, una plantilla que... que que quería, ahora, aquí abajo estáis viendo, vivimos en una simulación, eso es el último que se preguntó, que se hizo suscriptor, en realidad aquí los suscriptores le decimos que, que se hacen esa pregunta de si viven en una simulación, y ahí aparece su nombrecillo, y la cantidad de entes rovianos que hemos abandonado a lo largo de estos años la realidad, somos 13.101, que esperamos que eso continúe subiendo, porque bueno, nos encanta ser una gran familia. Y como decimos aquí, libres sois de buscar otros canales si este no os gusta, pero si os gusta este, quedaros y lo contáis por ahí. Vale, el... estabas diciendo tú que esto nació con... con... dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Ni, ni Twitch ni YouTube, lo, lo dice ahí, de... no, no dio dinero. Twitch no dio no pasta. No por el dinero, eh, no por ¿cuándo? el dinero realmente. ¿Cuándo hemos estado aquí por la pasta? ¿Cuándo? Pues si fuera por la pasta, habríamos estado tres programas y llevamos nueve años, o sea que yo creo que lo del dinero ya no no qué os iba a decir has dicho todo esto empezó con Juanlo hace nueve años y yo he estado echando para atrás porque en realidad eso viene de bastante más atrás y he estado estado mirando y espérate porque ahora ahora ahora ahora quiero está aquí el magazine PCVR... no no no no no no no vamos a ir a la izquierda y ahora ahora vais a ver ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pues mira. Esto, el, el ciberespacio, el ciberespacio, que es el, el doctor ciberespacio, eh, tuvo una hija que se llamaba stanalon porque claro, el ciberespacio tenía que ser Stan Alone, y se casó, esa hija se casó con Mr. Pancake, el señor Pancake, Sir Pancake, muy conocido en el mundo de las lentes. Y entre ellos, entre ellos dieron a luz a dos hermanos que fueron los fundadores. A uno le llamaron real y a otra, a ella la llamaron virtual. Eh, de aquí viene Toda la parte de real o virtual que vosotros conocéis, la parte moderna, ¿no? Pero esto ya venía antes, los daguerotipos y esto, wow, madre, madre de Dios. ¿no? Bueno, pues eso. Que de aquí, de aquí venimos. Muchas gracias a nuestros ancestreos. Y... <risa> pues vamos a empezar con los titulares, ¿vale? Que luego la noche se nos hace, se nos hace muy larga. Titulares. No, no os asustéis. No sí, os asustéis os... hoy, ¿eh? <risa> Han pasado muchas cosas. Que, que es verdad que este programa va a venir a resumir pues, lo que ha ocurrido en agosto. Y agosto y un poco, bueno, me acordaros que el último programa de la hora virtual fue la, la penúltima semana de, de julio. Entonces, bueno, esta vez para no liarnos he puesto en azul, ¿vale? Ese fondito azul son los que vamos a hablar después. Por eso solo voy a decir el título de esas noticias que están en azul. Y vamos al lío, ¿vale? Sony confirma que PlayStation VR 2 se lanzará a principios de 2023. La verdad es que esa noticia no tiene más, porque solo dijeron eso. PlayStation 5 se encarece 50 euros con efecto inmediato. Mark Zuckerberg confirma que el visor cambia o Quest Pro eh, se lanzará en octubre. Luego tenemos que Qualcomm y Meta firman una alianza estratégica en torno a Snapdragon XR2. De esto sí que comentar un poquito, ¿vale? Porque anunció en la IFA, ¿vale? Es un evento en Berlín que tuvo lugar esta semana. Y eh, la cuestión es que... Según yo creo que lo, quien mejor lo describe en este caso es Zuckerberg, uh -huh. que dice que están trabajando con Qualcomm en chipsets de realidad virtual personalizados, impulsados por plataforma y tecnología Snapdragon XR, para la futura hoja de ruta de Quest, de producto Quest. Y bueno, que la realidad virtual tiene sus desafíos, sus cosas, que lógicamente nos como los, tel los teléfonos móviles, ¿vale? Y entonces requiere soluciones específicas y por eso lo de personalizar los chipsets en el futuro, Esto lo decía... y los equipos técnicos colaborarán más profundamente, es lo que dicen básicamente, Esto y decía... y es un acuerdo de varios años. Que voy a meter aquí la patita con John Carmack, acordaros que John Carmack siempre, siempre en cada Connect que llegaba, se quejaba, y decía, me cago en la mar salada, no puedo con Qualcomm, porque Qualcomm nos da el chipset, pero nos lo da metido en una cajita, no podemos hacer nada con él más allá de lo que Qualcomm nos dice, entonces a mí me gustaría empezar a hacer... Cosas raras con el chipset, empezar a optimizar, por ejemplo. Consiguió meter el, el, el, el, todo el tema del ATV, que si no sabéis lo que es, es que habéis faltado los últimos ocho años, pero bueno, eh, el ATV, todo el tema del Space Warp y todo eso, todo eso necesita un cálculo. El ATV es esa cosa que nos posiciona por última vez la cabeza cuando tenemos que, para, antes de mostrarte la imagen, porque si no la cosa da mal, era Syncuno Time Warp. Y bueno, en época de la YRVR se ha quejado, y se ha quejado en todas las conexiones que nosotros hemos ido, y que incluso delante nuestra ha dicho esto, no es... Bueno, pues parece ser que ya le han hecho caso. Porque claro, ¿quién está en el otro lado? Apple. con su ah. claro, Apple con su chipset. Si eres dueño de tu chipset, eres dueño de tu destino, que decían. en ¿eh? No sé dónde. Bueno, Pues eh, tienes que tener tu chipset. Y si no lo tienes, mal, mal, mal, mal. ¿Chipsets? ¿Cuántos hay en el mercado? Un puñado. Un puñado. Te tienes a Qualcomm, Mediate, Samsung. Seguramente vuestros móviles lleven alguno de estos, incluso si, aunque vosotros no lo sepáis, no pueden salir de estos seis. Esto es lo que hay. Bueno, pues... Claro, Y eh, luego no. Apple, en sí. teoría, con el M2, este o M1, como sea, para su visor... Sí, el M1 Pro. ...que lleva rumorando hace años. Claro, claro, Pero ahora mismo Qualcomm es el que está en la mayor parte de los headsets, ¿no? Los, por lo menos los más, los más conocidos, tengo entendido, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Esto viene una pregunta. Sí, sí. Claro, sí. Esto viene una pregunta y es, eh, ¿qué va a pasar con los otros fabricantes? ¿Qué va a pasar con Pico, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con HTC? ¿Qualcom bueno. ha llegado a ese acuerdo con Meta? ¿Es un acuerdo vinculante? Sí, sí, pero acuerdo... Qualcomm no. tenía ya un acuerdo con ByteDance para lo mismo, para, para los chips, o sea, para, para, para la plataforma X, lo que sea, ¿vale? Y Microsoft también, aunque Microsoft lo tiene para la parte de AR. Pero bueno, pero bueno Microsoft es que en VR pues... Exactamente, eh, entonces, pues yo creo que estos acuerdos son para profundizar y cada uno me imagino que, que utilizarán pues, lo que ellos quieran cambiar ¿no? para sus ah. visores, como quieran hacerlo ellos. Aunque habrá cosas que Qualcomm, por pues, lo utilizará, aprenderá para todos, ¿no? todos se beneficiarán, digo yo. Mm, yo ahí soy bastante más. más es que pi pi piensa, no es que piensen mal pero piensa en los millones y en millones de millones si Qualcomm llega a un acuerdo con Meta y Meta consigue hacer una cosa que le beneficia a él yo no me creo que haya llamadas allí de buena gente, que haya un grupo de Whatsapp entre todos diciendo, eh, acabo de conseguir esto, ah, qué bien, dirá HTC Qualcomm se, que se calla porque Meta le va a decir, no digas nada y el siguiente visor dirá, gracias a Qualcomm hemos conseguido esto y el, el resto de visores dirán, ¿y cómo no podemos hacerlo nosotros eso? Basta Mira, como te dice John McLean ahí, como hacen en, en Xbox y PlayStation, ¿no? Con AMD, que es el fabricante, pero luego cada uno... Esto es como pues... los acuerdos de Microsoft y Sony, como AMD, que tiene sus CPU de consolas de base iguales y luego ambas uh. personalidades, vale. Pero todo esto se resume en... ting ting dólar ¿no? O sea, caja aquí o pagas o... Veremos, veremos, veremos. Pero guay pero de momento... que estar súper feliz. De momento todo van con cual, con Caraimo en consumo, en estándalón, es pico y pico que acaba de entrar en, en consumidores y, y bueno y, y meta. Sí, también es verdad. También es bueno, verdad. HTC también, que luego <risa> y sí. Pimas, que va a entrar también. Todo el mundo que se apunte a la fiesta. Pues bien, bien, cuantos más mejor, siempre lo hemos dicho. Más gente, más competencia, más empresas. Bueno, uh -huh. seguimos. Luego tenemos la filtración, que aparecen dos imágenes de los controladores Pico 4, que luego comentaremos. La encuesta de Steam, que luego la veremos. Esos resultados raros, como siempre, la verdad. Eh, luego tenemos eh, que el visor de Apple se podría llamar Reality One. Esto Bloomberg ha sido quien ha publicado que Apple ha hecho registros de, de marcas, o sea, de nombres. Eh, tenía ya Reality y ahora tiene Reality One, Reality Processor, y bueno, los rumores últimos de estos de la cadena de gente que tiene contactos ahí en la cadena de suministro y demás, pues hablan de que el año que viene a principios se, se presentará este viso y saldrá el año que viene. Ya veremos, ¿no? Cuando ocurra. Siempre decimos que no nos gusta hablar mucho de, de todo este tema, pero oye, estos son registros que son reales, de nombres que han registrado. Jimena, ¿cómo llevas tú el hype con Apple? El hype con Apple, a mí es una cosa que, que me genera... A ver, no voy a decir sentimientos negativos ni positivos, es simplemente que, que si partimos de que ya hay rumores que dicen que vas a necesitar un iPhone para poder utilizarlo, que otra vez va a ser un producto premium al que no todo el mundo va a tener acceso, porque bueno, dentro de todo te tienes que gastar un pastizal, ya, ya los headsets, ya hay headsets que son carísimos y, y ya, ya es un problema complicado, ya es un primer, una primera barrera para muchos consumidores de que quieren entrar en el mundo VR el precio de un headset se está hablando de que este va a ser muy caro también. Entonces, para mí eh, no, es algo, no es un producto que vaya, a ser, que vaya a facilitar necesariamente la entrada de nuevos consumidores en el mundo lugar. Es mi, mi sensación, ¿no? Uh -huh. No lo sé. Y el hecho de que necesites un dispositivo Apple, pues también lo cierra aún más, ¿no? Como cada vez que sacan eh, hardware, bueno, dependes de tener una cuenta de Apple, dependes de, de, tener, de tener más productos dentro del ecosistema, ¿no? No lo sé. Vamos yo creo, a ver. Yo creo, creo recordar que el tema de conectarlo a un iPhone creo que lo que lo descartaron entre los rumores, los miles de rumores. Ah, vale. El último que vale. se hablaba de que eso lo habían descartado y por eso todo el tema de que se calentaba porque estaban intentando meter ahí el M1 y no. o sea para que tenga potencia y bueno ya sabéis que los rumores hablan ahí de resoluciones muy altas que si 8K que bueno en fin hay un programa de los que hicimos atrás de la temporada anterior. Sí. Que hablábamos de todo lo que, de todos, bueno, de supuestamente todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de todos estos años que han estado ahí creando este visor que en teoría llegará el año que viene y a ver si, pues... si, si sabemos algo, o sea, que si lo anuncian ya, ¿no? porque yo bueno, tiene un evento ahora en septiembre, sí, ¿no? Creo, la perfecto. semana que viene o por sí. ahí, ¿no? No, van a, no, ¿no? van a decir nada. No, ahí no, no van a decir nada, no a decir seguro. Nada. Nada, no, no van a decir nada hasta el no 2035, 2035. Hasta el 2035. Yo no vale. ver eventos, hasta que lo como, tengan bien decir? claro. Efectivamente, en el, 204, o sea, en el 2034 harán un one more thing de esos y saldrá por ahí algo, pero yo te digo que, vamos, o sea, no, mi hijo, a lo mejor cuando tenga hijos, eh, lo usará. Pero eso es, eso, es muy personal, eso es muy personal. Pero bien, Jimena, nos gusta que no que hayas rebajado el hype, que no hayas aquí a vendernos ninguna moto. O sea que de, serás no. invitada a más programas. Pero, claro. Es que, a ver, a ver el récord a de la empresa es sí. O sea, normalmente, históricamente, han marcado hitos tecnológicos a lo largo de la historia. Pero, coño, en este caso, digamos que... Que ya hay un montón de empresas y un montón de, de competencia que está, que está desde hace años trabajando por la comunidad también y, y, y bueno, no sé, me da la sensación de que llegan tarde. Es mi, mi sensación. Eh, pues sí, yo por aquí somos muy… De, por aquí, mira, nosotros decimos siempre de broma que tenemos una bebida que se llama Hype, ¿sabes? Que esto es… esta es la que nos bebemos de vez en cuando para intentar mantener el espíritu cuando las cosas salen mal y luego tenemos una frase muy muy acuñada aquí desde hace años que se llama ojalá me equivoque o sea somos muy de, de venirnos abajo y al final tienes que decir ojalá me equivoque que esa es la parte eh, optimista no de, de venga Ojalá nos equivoquemos, Correcto. pero no, no pintamos. Y me imagino que ya lo habrán hecho, ¿no? Pues No hemos abierto el melón del metaverso todavía, porque ya ustedes seguramente tendrán trayectoria también con ese hype. Pero, pero bueno, a mí me... Estoy... ¿Qué, qué, qué ha sido hemos... lo que me ha tenido ocupado últimamente. Eh... Uf, el metaverso. Es que es tu primer programa, no te queremos hundir todavía. Entonces, <risa> vamos a seguir. Bueno, Horizon World ya se puede descargar en España y Francia, luego lo vemos en detalle. Igual que las cuentas Meta, que ya están disponibles. Ya sabéis, adiós Facebook si queréis, y si no, pues podéis seguir usándolo, teniendo cuenta Meta, claro. Que la cuenta Meta hay que pasar por ella sí o sí. Experimentan con tecnologías Lumen y Nanite, esperamos, eh, eh, si sí, bien un Real 5, que son dos de las tecnologías pues más llamativas en cuanto al salto este de, de calidad, ¿no? de, de un Real 4 al 5. Pues han hecho pruebas y experimentos, no son perfectos, pero oye, yo confío en que algún día tendremos esas dos tecnologías también en VR. Porque juegos con un Real Engine 5 para PlayStation VR 2 sabemos que se están haciendo y bueno, para PC VR seguro que también. Hmm. Y bueno, son las pruebas, efectivamente, una de ellas con la luz en tiempo real sin, sin ray tracing, ¿vale? Que esto es la técnica de lumen. Y oye. A 15 frames por segundo. No, que no es por nada, pero es sí. que, que da, da la sensación de que no. De que no sí, también da la sensación de que, de que hace con una cosa rara. También. Sí, sí, ese pues negro es por el renderizado no, 15, sí. Eh, 16 frames por segundo. Cuando salen las rondas negras, ese es el, el, el ATV. Eso no mm. puede, eso es que ya. Pero oye, es un Muy buen lentamente. comienzo. Es un buen comienzo. Mm. También vivimos en un mundo virtual en el que cualquier persona ahora mismo que haga algo que se salga de lo normal tiene relevancia. O sea, esto, uh -huh. claro, esto lo haces tú en el mundo normal y corriente de los monitores y, y la gente te dice, ah, pues no, este hombre lo hace en VR y estamos media hora hablando de ello. Bueno, entre que esto se hace, se estudia, se optimiza, llega a la gente, Jimena, tú sabes de esto, llega a los ingenieros y que los ingenieros tienen que aprender cómo usarlo, pues eso, más o menos cuando salga el visor de Apple tendremos Nanite y, y demás en, en el visor. O sea, pff, relax. Sí. relax. A 8K. <risa> a 8K y 10 frames por seguro. relax más cosas pues sí luego pico que ha lanzado fitness o sea pico fitness que es como el oculus move o, o el meta quest move no sé cómo lo llamarán ahora pero en su día ya sabéis que era el oculus move y a, a fin de cuentas lo mismo para saber las calorías que quema y poder hacer actividades y si te interesa el fitness pues llevar ese recuento ponerte retos en fin, un. iba a decir un nicho, pero sí una, una parte de la VR que, que está cogiendo fuerza, ¿no? El tema de prácticas deporte con el visor. Sí. Que, que bueno, yo no soy de ellos, pero pero hay, claro. <risa> vale. Luego lo siguiente, tenemos la. ¿Vos ibas a decir algo, Oscar? No, no, no, no. me voy a callar. Sí, que sigue. sigue. <risa> que tú haces deporte, ¿no? Dices, ¿no? Sí. Mogollón. Sí. <risa> Bueno, ya otro día, otro día hablamos. Venga. Yo soy campeona de vale, Survivor, le... por ejemplo. Pero seis el... contra Carmack. En Saber sí soy campeona, o sea, soy es lo más fitness que hago en VR. Y bueno, eso habría que tener aquí un profesional. Para decir, oye, eso es fitness, de verdad estamos. O estamos haciendo el gamba en internet y eso no vale para nada. Que se lo digan a la, a, la a, ver, ya par a partir ya del nivel 11 la cosa empieza a ponerse complicada. Yo, o sea, yo ya, sí sudo. A, a partir del 11 ya es eh, aeróbico, ¿no? Ejercicio aeróbico. Sí, no va a haber, también hay que ponerle cariño. O sea, yo, yo me pongo expresiva también eso ayuda. O sea, los movimientos los marco y. Eso, ah, bueno pues ya, no, ya, nos mandará, ya nos mandará un vídeo de esos de realidad mixta Para ver que, cómo claro. lo hace Pero vamos, claro. yo juego al Beat Saber sentado Con eso te digo todo Pero... <risa> Cada uno <risa> ¿Qué más? Bueno, pues, pues este verano también sacaron En agosto la demo de First Hand Igual que estaba la de First Contact O sí, se llamaba First Contact uh -huh. Sí, First Contact Que era con los Touch, pues aquí es con el Hand Tracking Con el seguimiento de mano para inspirar y ver un poco las interacciones que se pueden hacer y animar a los desarrolladores a implementar también hand tracking, cuando te tenga sentido, claro. Y está en habla la demo. Luego tenemos que en Real, y hablando de manos, ha actualizado su API de seguimiento para sus visores como en Real Light, que esté de realidad aumentada, mm -hmm. eh, pues para que el tracking de seguimiento de manos o sea, pues funcione bien. O sea, funcione bien, funcione pues... Por ejemplo, cómo funciona últimamente el de Oculus, con la 2.0, que funcionan bastante bien. ¿Tienes un vídeo, Óscar, de este, ah, creo? Eh, eh, bueno, eh, eh, eh, este era el del es porque piano. lo veáis que va, va bastante no, está, bien. A lo mejor eh, no, eh, eh, que no, no me acuerdo. <ríe> este, este no es el del... De, el de, ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, claro que lo tengo, estaba pensando en otro. Ah, sí, sí, sí, sí. No, eh, va, bueno, ahora se verá que hace cositas y... No, o sea, lo veo bastante bien, bastante fluido. Luego hablamos de un juego que ha salido. que Cuando para, tú lo, cuando hiciste el review, no estaba todavía el trayendo de mano, ¿verdad, Oscar? No. Eras con el mando. No, eras con el móvil, con el móvil, era con el móvil. Todavía. Efectivamente, era con el móvil. A ver, esto, esto está en ello. Esto está en ello. Esto, otras cosas. Esto tardará pues, unos años en, en Esto ya da un salto porque puedes utilizar aplicaciones de Dolor Lens también. ¿sabes? Porque sabéis Ahora que con el problema de todo esto es la oclusión. La claro. ¿Qué pasa con la oclusión? ¿Qué pasa cuando una mano está por detrás y entonces ahí es cuando el algoritmo, que será bueno, malo, regular, lo que ellos hayan decidido o lo que sus ingenieros hayan sabido hacer, ahí pasa la cosas. ¿Qué pasa cuando haces esto? Sí. ¿No? Pues, sí. Eh, se basa en el aprendizaje automático igual y, y eso. Y se supone que, que la oclusión, pues hombre, dentro de los de límites que pueda tener, pero que va mejor. ¿Mm? Que. Vale. Bien. Ya sabéis lo que opinamos. Venga. <risa> Luego tenemos el festival Venice Immersive 2022, que creo que Verónica, nuestra compañera Verónica Vero, todavía está por allí. Ya nos contará uh -huh. cuando sí. vuelva qué tal ha ido por allí, por tierras de, de Venecia. Y nada, pues el Venice Immersive es una selección de contenidos de obras audiovisuales de XR que tienen también competición. Luego hay ganadores y allí en el evento se pueden probar y también en VRChat este año hay un Venice Immersive World 2022 en el que se puede ver algunas experiencias también y va hablando de no solo son experiencias artísticas o narrativas sino que también se supone que se puede probar allí Picky Blinders de King Ransom que es un juego que están haciendo basado en la serie de televisión de Picky Blinders. Pues será poco violenta Picky Blinders o sea no sé no sé qué van a hacer ahí pero vamos eh, yo todos los capítulos terminaba que en una sangría y en una cantidad de insultos y, y buen rollito general. ¿Tú ya has llegado a verlo, Jimena? No, no la, empecé a verla, pero no, no me atrapó. Hay que volver a darle una oportunidad. A verlo. Eh, pues sí, sí. O sea, a ver lo de las gorras era porque llevaban aquí una. Bueno, no voy a destripar nada. Pero... No, sí, me han contado las ya navajitas, ¿no? Las navajitas, sí. Yo no la había visto. Yo no sé, o sea, muy educativo no creo que sea Piggy Blinders como, como VR. Pero ahora para desahogarse. Pero pues. como juego, como juego tiene era? potencial, me imagino, ¿no? Bueno, tener un, unos puzzles tipo mafia, sí. ¿no? Sí, sí. <risa> Bueno, el puzzle ya, sé que, ya sé que... Bueno, puzzle habrá también, Oscar, seguro. Supongo, supongo. Aquí somos, Aquí, Jimena, para que nos conozcas, eh, somos unos enamorados mucho de los puzzles y odiamos los zombies y todo sí. lo que sea que ver con las armas. Y otros les encanta disparar, matar, desangrar, descuartizar, eh, todo lo que sea, Oye, yo soy team Puzzle, yo soy team Puzzle, me gusta, me gusta. Bien. Pues haremos, haremos programas especiales sobre los puzzles de room y estas cosas. Eh, pues hablando de puzzles, ¿no, Oscar? Sí, pues tenemos Half Life 2 que tiene tiros y tiene puzzles también. Tiene momentos que tienes que pensar, hacer cómo pasar a un sitio que... y hacer cositas. Half Life 2, juego de 2004, si no me equivoco, vale. Eh... Pues han bueno, van a sacar mod el 16 de septiembre, ya tiene fecha. Y es el mod hecho por la comunidad, o sea, un mod de VR, que podéis jugar el juego completo. En nuestro caso ya, ya lo estamos jugando. Y solo podrán, os sea, bueno, puedo contaros ya un poco. Tú, Oscar, también lo has probado. Ahora, sí, bueno, di tú, tú primero, Oscar, venga. Comenta que, un poco. Es eh. Estaba aquí viviendo la gente. Oh, eh, Eduardo, o sea, muy buenas. Es que tenemos que ir dando las gracias a la gente porque no estamos en Twitch, lo vamos a recordar 70 veces. Hemos abandonado Twitch. El mundo de los unicornios, que se vaya a la imaginación y volvemos al mundo real que es YouTube, porque... porque sí, porque ya otro día os lo contamos. El Half-Life 2. Half-Life 2, o sea, eh, tiene, para mí es... Han hecho el 90% bien, pero tienen un problema. Y es que ese 10% en realidad virtual molesta. Entonces, eh, por ejemplo, el agarrar objetos y fallar en el agarre te va sacando, te va creando una frustración, lo que se llama... Eh, ¿A qué te eh, refieres con fallar? Fallar, vas a coger, por ejemplo, por ejemplo, estoy atascado en un sitio, espera que se ha acabado el vídeo, voy a poner este. Eh, vas a coger oh, un este bidón... Este es el 1, ¿eh? Ah, este es el 1, espera espera, espera, espera, espera, pues pongo este. Eh, vas a coger un objeto tipo, eh, ¿cómo se llama esto? Los bidones que explotan, y lo coges con la mano para lanzárselo a alguien o para lanzárselo a una persona. Ah, y, y te explotas a ti mismo. Me suicida 23 ya. veces. Entonces, eh, eh, va generando un problema interior de, de que, ah, primero, que te crees inútil, segundo, te crees que es por tu culpa, tercero, vas rompiendo la narrativa, te vas quedando bloqueado y, joder, pues bueno. A ver, coincido contigo... Digo, en que, la, que hay ciertas físicas en VR que, que, que se nota que estaba pensado para plano y no está del todo ahí fino, eso, ¿no? Y de hecho, yo he jugado tres partidas, o sea, tres sesiones de juego, ¿vale? Me refiero, y en las tres me marea un poco. Pero por esos fallos, por esos fallos de física, porque yo que sé, a lo mejor estaba buceando, tocaba un objeto y de pronto me dio salir disparado para abajo. Sí. O sea, y claro, esos movimientos así rápidos y locos. Eh, pues en mi caso me son un poco detonante, no de, de mareo pero ya te digo yo, Óscar, eso es muy mínimo, o sea, luego realmente no, no, no te afecta tanto eso, ese fallo de física a, a disfrutarlo y a jugarlo. No, El no, juego no, es una gozada, no quiero una vez que, la que, la que la vas vida. cogiendo más armas, la matreadora es la caña, puedes empuñarla con las dos manos, es verdad que faltan las poses de manos en, en la mayoría de armas, solo tiene la pistola principal, pero oye el poder recargarlas manualmente que de sacar los cargadores de la, de la espalda subir, sí. subir las escaleras A ver, eh, Jimena para que sepas eh, ah, yo, yo solo he cambiado esto, eh, lo he puesto como en el juego original ah, pues aquí somos, somos muy fans de los juegos que, uh -huh. que, que tienen colisiones vale cuando tú coges cuando tú pasas la mano por un objeto virtual la mano puede hacer así o la mano puede atravesar el objeto ¿vale? a nosotros uh -huh. nos encanta que a estas alturas de la vida virtual, después de nueve años, los desarrolladores hayan sabido que un objeto no se puede atravesar con la mano. Eso, bien hecho, es muy difícil, porque mal hecho lleva a un montón de cosas extrañas que pueden pasar. Si un objeto se acerca a ti, ¿qué ocurre? Si no te puedes atravesarlo, te va a desplazar, te va a empujar, te, va, te va, van a pasar cosas. En Half-Life, en este juego en particular, los objetos, todos los objetos tienen, a la mayoría de los objetos tienen colisión, con lo cual cuando uh -huh. un personaje se te acerca tú sales disparado a veces, o, o te empiezas a mover ah, sí. de una es manera... Que a, a la, a la Alice, eh, que siempre... Claro, tengo... Alice, te empuja. En, en videojuego, es un videojuego además muy narrativo a veces, donde hay muchas cosas que pasan, y, y, y, y cinemática bueno, no cinemáticas, o sea, reales, ¿no? que están hablando como en un ah. teatro, y entonces de repente tú estás ahí y alguien te ve por la espalda, te empieza a empujar y tú empiezas a levitar, ¿sabes? Que no sabes muy bien a dónde vas. Entonces, estas cosas son de juegos no reales en VR, o sea, juegos no nacidos en VR que se llevan a la VR de una manera un tanto bestia, o sea, un tanto mod, por eso se llaman modificaciones. ¿vale? No es el juego nativo original que han dicho, vamos a pensarlo de verdad todo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas, a los que no sois muy avanzados, no, no de tú, Jimena, digo en general, estoy hablando en general, si no estás muy puesto en la VR, a lo mejor estas cosas te sacan del juego porque, bueno, los que estamos aquí dentro Lloramos cuando nos ponemos el visor porque es Half-Life. Somos muy fans, es un juego que tiene. 20 Sobre todo horas. si lo jugaste en su día, pues claro. claro 18 años después, volver ahí dentro, pues. Ya. <risa> Entonces, bueno, aquí la VR vive a golpe de mod porque las grandes empresas no se gastan sus grandes dineros en videojuegos para todos, sino en experiencia. Y me alegro de que existan estas cosas porque, vamos, yo ya te digo, estoy pasando genial. Quizás también porque me gusta el juego base, o sea, lo jugué en su día. Y la adaptación, pues quitando el pequeño ese y tal, por pues lo demás, genial, oye, se puede jugar perfectamente, totalmente jugable. Yo voy por Ramen, juego ahora mismo y, y, y bueno, y con el vehículo no he tenido problemas de mareo. Eso sí, lo que pasa es que cuando giras, pues es como si fuera giro suave, ¿no? Porque vas girando sobre ti mismo en el vehículo. pero oye. Y, y vas muy deprisa andando. Mira, Juan Cusa dice, ¿qué pasa si un objeto imparable sí, sí. choca contra un objeto inamovible? Esto es filosofía de la buena, o sea, de esto de esto, <risa> esto, te enseña, en tercero de, de filosofía, esto podemos llamar... Eh, eh, buah, esto mola, me lo apunto porque se lo voy a preguntar a un colega filósofo, que me cabe que, que, que me parta la cara, pero mola, mola. Y, y tiene One Play en VR, eso es importante también, eh, o sea, que sí, pero... bien con la arma... Los movimientos van muy deprisa. Ya sabéis, aquí en Real o Virtual solo hablamos de lo malo. O sea, lo bueno lo sobreentendemos. No os quita. O sea, si venís aquí <risa> es para que escucháis no, las cosas no, no. que molestáis. No os preocupéis tampoco porque la semana que viene habrá un directo sobre el juego y, y también sacaremos un artículo hablando de, de ello. Efectivamente. Pero jugarlo. Jugarlo porque mola. No tenemos más cosas. ¿eh? Tampoco es que estamos como aquí para decir, bueno, tenemos un catálogo de 100.000 cosas. Bye, ¡Qué bien! No, no, tenemos uno. Es no, ahí. jugarlo porque, porque mola. O sea, claro. lo está bien. Es lo que hay, venga, seguimos Venga, pues sí, luego lo que has puesto tú antes Pues también vamos a tener hard Half-Life 1 en VR Va a llegar a Steam también, igual que ha llegado este de, O sea, que simplemente tienes que instalar el mod Y no tienes que mover, copiar archivos ni nada O sea, es, es instalar el juego Si tienes el juego original, ¿vale? Eh, te funciona el mod directamente Este, lo suyo será ponerle un pack de texturas Porque las texturas esas pues, te pueden sacar un poco pero oye, Half-Life 1 yo también lo recuerdo. Quizás me meterme ahora adentro. No lo he jugado en Quest, porque también está el mod de Doctor Beef. Pero oye, con ganas también de pasármelo cuando lo saquen. <risa> <risa> Graficazo, ya. Pero bueno, a ver. Yo es que esto es volver y revivir juegos. Yo estuve por mí y que saquen todos los que quieran. Otra cosa es que juegos ¿Eh? a día de hoy nuevos me lo saquen con estos gráficos. Pues hombre, diría, joder. Bueno. <risa> claro, es más un tema de nostalgia al final. ¿Eh? Horizon Worlds es una oda al pixel ¿eh? y al polígono ahora vamos vale, pues, <ríe> vale, vale. vale, vale ¿qué más cosas? Vamos. sí, pues aparte de los Half-Life que tiene. luego tenemos que la versión de PlayStation VR 2 de Resident Evil 8 se podrá jugar en el Tokyo Game Show luego lo hablamos con la parte de PlayStation VR 2 que Camouflage continúa centrado en la VR con un triple A en el horno que son los creadores de Marvel Iron Man VR y luego pues tenemos aquí Vanovich Games, que otra vez reinventa un clásico, que en este caso yo no lo he jugado creo que es Chase Q Oscar HQ sí, Chase, o Chase HQ no, pequeñísimo en el calaron, juego en la Sega. el juego se llama Echo Wars Roar Rage y tendrá cooperativo eh, desde, desde el trailer por ahí multijugador cooperativo, sistema para evitar los mareos porque va a ser un coche y dispara o sea, conduces con una mano y disparas con la otra. Como estáis viendo ahí. Y el cooperativo es que alguien se sienta de copiloto y va disparando contigo también. El, el, el robot que sale ahora a la derecha, este me recuerda de los otros juegos, ¿no? Del 1900... No me acuerdo ya del año. <risa> eh, 76 era. Bueno, no sé. <risa> bueno, la cuestión es que va a llegar a final de año a PCVR y luego el año que viene llegará a Quest también. Y oye, los juegos de Ivanovich siempre son divertidos. Ya lo, ya lo probaremos cuando tengamos Sabe la lo que Saben mucho lo que hacen. O sea que, y muy bien. Otra cosa es que nunca lleguen a la tienda oficial. Ya desde aquí lo sabemos que A hacer ver si hay suerte. Que... Claro, pues, uh -huh. bueno. pues sí. Costará 20 euros y estará en Steam y en la store de Oculus. Y otro juego que se anunció este verano es ever Sloud Loud Invasion. Que Sloud salió el año pasado en, antes, en acceso anticipado y ahora, pues, han asociado la empresa MoveX con Fast Travel Games, que son los que era los de AppBest Construct, eh, para llevarlo a Quest 2, como un juego de momento exclusivo para Quest 2. Y claro, los que apoyaron el juego en acceso anticipado en PC, pues no lo han visto con tan buenos ojos, ¿no? Y en este caso, la, la desarrolladora MoveX puso una, un artículo en la ficha del juego, una noticia, en la que, por ejemplo, <ríe> para responder a esas dudas, ¿no? Y claro, decían que hacer un juego como Breslau requiere un buen número de personas que trabajen a tiempo completo y requiere un presupuesto considerable, que empezó a agotarse poco a poco después de haber lanzado el juego en Steam. Y a pesar de su amor por la plataforma de PC, sabían que eso pues no era suficiente para seguir existiendo. Así que buscaron gente para financiar el, el desarrollo y al final encontraron de partner a Fast Travel Games. Y lo que hicieron es sacar esa versión de Quest 2 que van a sacar. Y, y el tema es, ¿está muerto Everslaut un PC? no, dicen que no que todo lo que han aprendido con Quest 2 lo van a aplicar el año que viene en Everslaut, o sea que el desarrollo de la versión de PC se retrasa, es como si se hubiera retrasado un año, por haber hecho en medio esto, bueno. y ya sabéis que esto no es la vez que ocurre, Zero Caliber es uno de los que sacaron Reloaded en Quest, y la versión de PC sigue el acceso anticipado, y seguro que hay algunos más que os ocurren. pero oye bueno, hay que entender las circunstancias de los desarrolladores. Ellos han decidido hacerlo así. Pues nada, por lo menos no lo abandonan, ¿vale? Van a, o sea, quien lo compró no se va a quedar en acceso anticipado. Bueno, no sé, pero estoy viendo la mecánica y eso. La verdad es que a mí zombies, muerte y destrucción, sangre. <risa> Acuerdo oh. llega con cooperativo, por eso el trailer aquí que salen las dos personas. A mm -hmm. bueno. principios de 2023. Bye, me alegro. Me alegro ya haremos, eh, ya tendréis review cuando salga el día que salga. Día que salga. Muy bien. Y, y luego de más mods, otra de las ¿no? cosas estas que, que llaman la atención, ¿no? Pero este mod, sí que, si pones el vídeo, pues tiene que ser un poco locura para los que no tengan esas piernas muy desarrolladas, ¿no? De, de los mareos por el tema de que se va moviendo la cámara, o sea, cuando avanza el personaje si sí, la cámara sigue, ¿no? Y esto, pues, en mi caso, o no, yo, no, yo no. experimento... esas cosas, ¿no? Eso que ha hecho ahí. Oh. Eso, oh. Eso a mí me mataría, vamos. Se te va o sea, la mitad la sí, yo, yo no lo llevo bien tampoco. Eh. Pues este es mod de Luz Ro, ya sabéis, con la técnica de AR, al, o sea, el renderizado alterno de ojos, que no es el nativo estereoscópico. Y lo que sí que dice es que va mejor que otros de los mods que le ha hecho, como el de Cyberpunk y tal, mejor de rendimiento, me refiero. Y este es del Final Fantasy VII Remake, el mod. Buah, pues esto, estos son juegos de 50 millones de horas. O sea, que si te lleva sí, sí, no, esto, o sea, si sí. esto, es un orgasmo. Eh, si ni te va ni te viene. Tú, Jimena, eres muy de Final Fantasy. ¿Has entrado en el universo Final Fantasy? No, o... no, no, no, no, no. Vale, pues entonces esto no creo yo que te llame mucho, pero... Yo lo jugué en su día, el 7, en la Play 1. Gran juego, gran juego. No, no, sí, a ver, Final Fantasy es una es de las grandes sagas de la humanidad. Pero en tercera persona, además. Bueno, uy, esos movimientos estúpidos. Sí, no, no es como el otro, esto aquí va, efectivamente, parece un juego hack, hack and slash, ¿no? De esto. Uh -huh. Uh -huh. Venga, pues, damos unas noticias rapiditas antes de entrar aquí en los... Sí, en, que en el, el tema, ¿vale? vicepresidente Horizon Vive, Sarmac, abandona Meta, que luego lo, lo vemos también ahí, que Ready Player Me, que es esta aplicación para, para avatares, para el metaverso, para distintas aplicaciones, pues ha recibido 56 millones de, lo, de dólares de financiación, vale. se dice de pronto y luego tenemos una de esas curiosas no que la aplicación de citas virtuales Planeteta <ríe> busca testers, pues la semana que viene hay una sesión, si os queréis apuntar tenéis que tener quest y aquí veis que es un pues, mundos virtuales para encontrar pareja en teoría, o, esto o es, amistades perdóname, pero esto es o sea, esto, ¿esto es Tinder o es la <ríe> sí, sí el, Tinder, el Tinder de VR o el, el value de VR, de VR no, lo que, lo que sea. a ver, entendemos claro. tú tú eh, a ver, eh, a Tinder quedas, yo no quedo, lo queda un amigo, pero a Tinder queda eh, para, para conocer. Y luego hay otras que quedas para conocerte mejor. Eh, ¿Cómo te conoces mejor a través de esto? Pero Pero ellos dicen, volvemos a poner la conexión humana en el primer plano de las citas. Porque claro, aquí quedas dentro del mundo virtual, te vas a distintos sitios, a un bar virtual, y no ves cómo entiendes eso, claro. las fotos ahí de primera es más frío, ¿no? aquí ves un avatar que, que puede haber detrás un, si, lo la que gente, si la gente miente más que habla poniendo, poniendo sus fotos pero eh, vas a escuchar su voz el... sí, no, claro no como, si es un... como en y U... <risa> la gente igual también o sea, bien se hacen pareja y no, no se ven físicamente nunca uh, uh, um... a ver, que no te digo Qué yo que sabe, no eh. lo que sí que es verdad es que es un sitio es un sitio eh, controlado Controlado, porque esto mismo pasa, pasa en VRChat y tú estás a lo mejor, digo yo que sé, ¿eh? tú estás ahí intentando, o dos personas están intentando socializar de una manera un poco más profunda y tienes alrededor... A 50 millones de niños gritando, eso haciendo sí. salvaje, tienes a eso, pues sí, eso es lo que hemos sí, hablado sí. siempre. El pene de dos metros, al lado del dinosaurio de cuatro, eh, el otro sí. que está es una. rana a de... Gustavo de dos centímetros, la garra tocándote las narices todo el rato y tú estás ahí pico y pala, porque, oye, te, te, quieres encontrar a alguien con el que pasar el resto de tus días en el metaverso. Bueno, pues yo qué sé. O, o sea que es Correct. un sitio, un sitio curado. O sea, ¿no? lo yo, yo creo la, la, la, que entrar. identificaron. Identificaron la necesidad y bien, están atacándola correctamente. Pues veremos, haremos una review. A ver si <risa> lo que sería genial sería encontrar una pareja que se haya conocido a través de esta aplicación y que nos lo cuente. Como el programa de Patricia claro. y esas cosas que ponía cuando yo era pequeño. Pues claro. eh, Bueno, claro. eso tienes un, el documental este de HBO, ¿no? el WeMet y este de VRChat. Sí, sí. sí, que eso sí. lo hemos estado hablando antes eh, con Jimena, es ¿eh? verdad. Sí. Eh, sí. Sí, tengo... Ah, lo que pasa es que no lo tengo yo por aquí Tengo yo una... Encontré raspando en la historia de la VR el otro día, vintage, en cosas yo que sé en qué esquina del universo me metí eh, Encontré Es que no lo tengo aquí, pero encontré una, una reseña de un periódico de, la, de los primeros que se casaron en VR El primer matrimonio ah. en VR que yo no lo conocía, fue hace un puño de tiempo, pero hace un puñado. Y, y acaba, acaba el cacharrito este, o sea, la, el artículo diciendo eh, los ordenadores se colgaron y la boda acabó abruptamente. <risa> Así acaba. Eso salió en los periódicos. O sea que, por supuesto que sí. Claro. ¿En qué plataforma fue esto? Buah, no, no, no, no, esto lo que yo te cuento es no había ni plataforma, o sea, estos es de, no esto es de los tiempos de, de Silicon Valley en los 90, o sea, esto no había, no existía nada de lo que conocemos ahora, cuando lo encuentre te lo pongo, a ver si un día lo traigo pues es que tengo 100.000 millones de cosas abiertas y no lo voy a encontrar, pero sí Pues nada, eh, la, las tres cosillas que quedan es la en, aplicación de realidad aumentada Piano Vision, que tenéis en Atlas, gratuita que como veis ahí, es una muy forma muy sencilla, sencilla de aprender a tocar el piano y decir... Sencilla. O sea, bueno, sencilla. Que veis como bien las notas, como si fuera un juego de estos de ritmo, ¿no? Sí. Y tú vas pulsando el teclado real o, o uno virtual que puedes tener encima de una mesa. Pero, bueno. Luego la, la otra que tenemos, que es una gran noticia que felicitar aquí al estudio murciano Superlumen, que los compró Suedesco Y lo que va a permitir es que en vez de tener que trabajar para como empresa haciendo servicios a otras empresas. De, de aplicaciones de realidad virtual y tal, pues poder centrarse en Desolation, Desolation eh, en que llegue ya a buen puerto, ¿no? Que es un juego plano que también va a tener VR, esa aventura Point and Click. Y oye, buena noticia que se van a centrar 100% en ello, gracias a que Soedesco pues, ha adquirido su estudio. Y luego lo, los nominados a los VR Awards 2022, que simplemente pues felicitar a Miru Studio, eh, que, que están nominados en la categoría de juego VR con Finger Gun. También a Another Way, los creadores de Unplugged, que están nominados en Empresa Emergente de VRD, y a Virtual Zone, que es un arcade, que está en los arcades de, de, del año, con sus aplicaciones, bueno, con su, con sus experiencias Invasion y Dead Mansion. Uh -huh. Esta, nuestro compañero Gonzalo probó la de Invasion, que está basada en Madrid, en, el, en, en el entornos de allí, de la ciudad. Y oye, pues fue enhorabuena a ellos, a ver si estos son nominaciones, a ver si consiguen ganar. Y hasta aquí los titulares, Oscar. Uh, hasta aquí los titulares de hoy. Bueno, eh, yo, yo ahora sabéis que. que han que, sido 800 porque claro, os decía porque... que era todo agosto. ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad que, que, que, que llevamos mucho tiempo. Bueno, que cosas que yo haya visto, por ejemplo, esta semana. Bueno, no esta semana, hoy, exactamente hoy. <risa> Oculus ha comprado. Lo, bueno, Oculus, Meta. Ha comprado Low Felt. Que no hagáis caso a la mano. ¿Vale? O sea, lo de la mano es una pedrada del, del, de marketing porque les ha apetecido pero eh, obviar la mano es el cacharrito ese negro que está aquí o sea que Meta ha comprado esto en teoría es para meterlo dentro de los visores vale eh, a ver, en teoría esto lo que hace es un subwoofer sabéis lo que es un subwoofer un altavoz que solo genera bajos por debajo de 100 hercios o 80 hercios, depende. Bueno, pues te dicen que llega hasta 200 hercios, o sea que le pueden... Cuando suena una cuando cae una bomba y suena el boom... ¿no? Eso haría que te vibre la muñeca. ¿Dónde podemos meter esto? No en la muñeca, a lo mejor en el visor. Porque ¿quién tiene esto? ¿Quién tiene esto? Esto seguro que se lo compró el hijo de uno que trabaja en Meta. El tío estaba trabajando, le dejó a su hijo los auriculares... Eh, y puso esta cara y dijo, ala, si se mueve o sea, si se mueve, porque llevan llevan unos cacharritos esto es la derecha la izquierda es lo que sabemos todos que es ese, ese que es lo que tienen los mandos de la Playstation y los mandos de tal que es eso uh -huh. eso que gira y como no es simétrico sino el peso ese verde que está a la izquierda eso hace que gire y como no es simétrico hace que te muevas sabes que vaya de un lado a otro pues se han inventado una cosa parecida a lo que tienen los mandos de la Switch, que es lo de la derecha, bastante más moderno, bastante mejor hecho ¿no? Y entonces, supuestamente, cuando te pongas eso, pondrás esta cara. O sea, la cara de la VR a partir de ahora será que parece que te va a explotar la vena. ¿No? O sea, que si esto lo unes a la aplicación de Teta, donde vas a conocer a tu pareja, imagínate por dónde vas a tíos. En el sexo virtual. ¿Eh? Bueno, todo tiene un porqué, todo. Sí. El caso es que hoy ha salido sí. hoy ha salido de compras eh, Facebook Reality Lab y han dicho nos sobran un montón de millones vamos a comprar esta gente a, a, a ver, a ver que pasa. lo que pasa porque la, la FTC está ahí con el látigo ya sabéis. <risa> por lo de la compra de Supernatural sí claro eso no puedes no puedes a ver, las caritas que puso... Luego hablamos del señor Zuckerberg y los alienígenas. Venga, y todo sí. Esto, ¿vale? el, eh, otra cosa. Eh, hace poco os hablamos de cómo se concentra el, todo el mundo de la OpenXR, ¿no? que quedan y han, y han decidido eh, para... para eh, ¿Cómo se llama esta? Eh, aunar esfuerzos en el metaverso. Han creado la gran ¿no? empresa, no empresa, pero la gran metaempresa. ¿no? O sea, empresas de todas las empresas que decíamos que hace y IKEA hay dentro... O sea, ¿cómo puede ser que...? o sea, No lo sé, es como si ves Leche puleva o el Mercadona. Pero bueno, está ahí dentro. Esto, hablamos en su día, hace 60 días exactamente, que se constituyeron. Y 60 días después han dicho, ahora somos esto. Oh, ¡Joder! Ya ves. Sí, impresionante. Ya ves. O sea, tú te, te imaginas una quedada, un zoom. Vamos a hacer un zoom para ver de qué manera nos organizamos... 4 eh, millones de píxeles, ahí todos metidos, todos gritando, todos quieren tener su parte de razón. Claro. Yo no quiero ser quien lleve esto, jamás en la vida. <risa> Jimena, tú que estás en una gran empresa, ¿te imaginas una reunión de esta? No. Madre mía. Pero bueno, mira, las intenciones son buenas, buscan la estandarización... <risa> Así que eh, díselo, A ver, suerte poniéndose de acuerdo, ¿no? Pero si se lograse algo mínimo, ya estaríamos dando un pasito interesante. ¿no? Yo es que ya solo, yo solo me imagino la pregunta de, ¿de qué color hacemos el logo de la asociación? Ya wow. Se acabó. Necesitas dos años, dos años de discusiones. Bueno, todos estos están ahí. Eh, que siga, okay. o sea, que sepáis que, que el, el foro de los estándares del metaverso sigue. ¿no? la industria, la academia, los está todo esto mola, porque al final si vas a desarrollar algo, mola saber con qué piezas dispones, no tener que inventártelas todas. Pero bueno, eh, que, acabe, que acabe como tenga que acabar. Más noticias que, uh -huh. que hemos estado viendo. Eh, ha salido, y esto eh, me ha gustado mucho, ¿os acordáis de Neos? ¿Alguno se acuerda de Neos? Neos VR, que es una plataforma eh, que hemos hablado muchas veces de ella eh, sinceramente le da 100.000 millones de patadas a Horizon Worlds, tiene unas herramientas alucinantes para crear tus mundos he estado esta tarde un ratito, que hacía que no me pasaba un montón, y tiene unos mundos que están bastante mejor que VRChat, por ejemplo eh, bueno, pues Neos quiso ser el, el primer metaverso, estos sí que dicen que fueron el primer metaverso, ha salido un documental que habla de el auge y la caída de Neos VR no sé si algunos de vosotros estabais uh -huh. en Neos no. pero es el auge y la caída y todo, todo, todo, todo, ay justo se me ha pasado eso tiene la culpa, además de este gran hombre, tiene la culpa de todo en el universo eh, esto es de cuando sale, cuando sale y dice eso de metaverse, metaverse metaverse, metaverse, metaverse cripto, cripto, cripto, cripto hay muchísima gente como estos dos, que estos son los creadores de Neos, el de la izquierda y la derecha adivinar uno de los dos quería llevar Neos hacia lo cripto y el otro quería llevarlo hacia open source y, y ser una red social. Uno quería ganar mucha pasta y al otro le traía sin cuidado la pasta. Qué malo, Oscar. No, Pero bueno, sí, son muy estereotípicos. Son estereotípicos. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Es que la vida nos no pone nada, en nuestro no lugar. Por supuesto, el de, la izquierda, el de la izquierda quería llevarlo a lo cripto y lo cripto se pegaron una, una leche de tres pares de narices. Lo que eran 10 dólares por acción de la empresa acabó valiendo 30 céntimos porque lo invirtieron todo en sus monedas cripto y hace unos años, bueno hace dos años, hace un año, the crash of the crypto, nos fuimos al garete todos. Pero bueno, esto aún así sigue entrando gente, ¿eh? Entro yo, yo. Y estaba viendo que, que hay mucha gente de la, de la comunidad antigua Que está queriendo tirar adelante Y está entrando gente que por lo visto Está siendo positiva pues Estuve leyendo un poquito cuando me pasaste la noticia sí. Que quieren como volver a la, a la idea Original, ¿no? De, de centrarse más en la comunidad, en los creadores sí. Eso está chulo ¿no? Eso está Renacer chulo. ahí El problema está en la mezcla En la mezcla claro. Que por cierto, el otro día fue el mundo cripto El Metaverse Day Valientes sinvergüenzas, y lo decimos con todas las palabras desde aquí. No pasa nada, no pasa nada. O sea, estos eh, vinieron a Madrid a liar la parla. A, a, no, a Parla no, a liar la parda, a, a, al Wizzing Center. Y ¿cómo salió la cosa? Pues este es un artículo que lo resume hicieron un set de realidad virtual en la cabeza de los que no tienen pantalla y metes el móvil dentro error, gran error sinvergonzonada del 3 para de narices una cardboard de toda la vida y le llamaron metaverso pero el wifi se cayó, la aplicación no funcionó y nadie llegó a ver gran cosa y eso que todo el evento llevaban años por lo menos meses diciendo internacionalmente que iban a batir el récord Guinness de personas conectadas al metaverso así que el cohete ni siquiera despegó. O sea, explotó antes de, antes de despegar, porque si hubiera despegado y estamos todos en el metaverso, y se cae el metaverso, dices, ¡buah, hemos petado el metaverso! No, es que ni siquiera despegó la nave. Es que ni siquiera funcionó. ¡Nada! Es que la esa es vida. la cuestión. La que vida. al era un vídeo 360 en YouTube. Qué es que horror. es muy penoso, es que ¡Qué horror! Es muy Qué horror. Jimena, si te preguntas, a estas alturas. A estas sí, alturas, eh. Si te preguntamos de <ríe> lo Virtual, ¿qué opinas de la mezcla... Cripto-Metaverso, eh, que es, es muy larga la respuesta, seguro. ¡Guau! Wow, sí, sí, es muy larga la respuesta. Pero así de primeras te da buen feeling o, o, o, o... ¿Has visto, la pregunta, vamos a reconducirla optimista, ¿has visto algo que mola de proyectos entre cripto y Metaverso? ¿O eres como nosotros que no hemos visto absolutamente nada y que cada vez que sale algo da vergüenza ajena? Pasa que claro ahora mismo, eres, proyectos con, con criptos que digan que son más o menos exitosos, realmente lo que hemos visto es a Decentraland y ni a Sandbox salir, pero tienen un número de usuarios diarios que es penoso. Um, ves, lo que a mí me confunde mucho es la cantidad de marcas grandes que están apostando por unos y por otro, por, por uno y por otro. ¿no? Tienes, tienes a muchas marcas de fashion que están metidísimas en The Central Land. tienes a, a celebridades, bueno empezó Snoop Dogg y ahora también Parisito y otros tantos que se están creando sus mundos allí en, en The Sandbox, pero sinceramente eh, yo lo que veo que está funcionando realmente son los, los mundos virtuales, que tienen unas comunidades activas que se han generado orgánicamente, que no han, no, tienen una comunidad, no tienen una economía actualmente basada en, en cripto, vemos el caso de, de, de Neos que, que fracasó precisamente por no saber hacer bien esa, esa conexión, entonces ahora mismo yo, yo estoy en un punto en el que no quiero sacar conclusiones porque para mí todo este tema del metaverso es un, una investigación constante ¿no? y, y, y me, me cuesta realmente decidir o decir, mira, esto va a funcionar o no, pero sí que es verdad que por los momentos lo que, lo que se está haciendo basado en blockchain y, y, y con una idea de, de metaverso, que yo en realidad, bueno, metaverso para mí es un singular, no, yo, me gusta hablar de plataformas virtuales, pues no está, no está realmente teniendo un sentido. O por lo menos, o sea, también tengo la sensación de que cada vez que se empieza con un proyecto basado en blockchain, inicialmente se utiliza eh, la blockchain para financiar el proyecto, pero entonces realmente no estás vendiendo un producto terminado. ¿no? Necesitas primero el, el, el empuje inicial y ya más adelante empiezas a desarrollar. Entonces esto también me genera muchas dudas. No, no estamos apostando por algo tan... No, no lo hemos visto realmente, ¿no? Nos han vendido, uh -huh. um, no sé, algo sólido. Yo, yo soy más partidaria de las comunidades que están en VRChat, que están en, en Roblox, por ejemplo, uh -huh. como, como pues, precursores de lo que puede llegar a ser un metaverso. Si te llaman un día y te dicen, Jimena, ¿te vienes a presentar uh -huh. un evento del metaverso con lo cripto? ¿Tú te vas allí o, o dices, paso palabra? <risa> Ahora mismo, ¿eh? Wow. <risa> Wow, ahora mismo, es que a ver, no es sé inevitable, qué decirte, es que Sin, sinceramente, Sin es que sí, ese es el tema, que normalmente es que las dos cosas van de la mano, entonces te, claro. si te piden hablar, te piden también que hables de, de Web3, e inevitablemente tienes que hacer también referencia a Web3 porque hay temas comunes, ¿no? Claro. No diría que no, pero tampoco tampoco vendería la moto, ¿entiendes? No, no iría a vender humo, no me gusta vender humo. Pues nos alegra, nos alegra escucharlo, sí porque, porque, porque, sí. porque aquí somos muy de apagarlo el fuego enseguida y, y, y hacer así, y abrir las ventanas y que se ve y que se queden los rescoldos de la realidad, que será pues lo de siempre, lo de siempre. Tal eh, cual, tal cual. Claro, más cosas, más cosas que han pasado de alguien, alguien, y no es el Brad's, el Bratz, ¿cómo se llama? no, ¿cómo se llama este? El Brandy, Brandy. Branding. Brad Lynch, Brad Lynch eh, se ha cogido las vacaciones, pero alguien se ha puesto a mirar el código de Fortnite y ha dicho, ahí va, si sale una cosa que se llama Quest en el código, dentro de las millones de millones de millones de, de metadata que hay ahí dentro, uno ha dicho, anda, sale Quest, y entonces como a esto se trata de vender periódicos, vender noticias y vender vídeos y tal, pues han dicho, Fortnite va a llegar a la VR. ¿Estamos idiotas o estamos idiotas? O sea, ¿de qué esto? ¿De qué va? ¿Pero cómo va a llegar esto a la VR? O sea, ¿pero cómo cómo va a llegar a la VR? Ahora, mañana lo presentan y entonces quedamos a la altura del atún. Pero no, es imposible, es imposible cómo van a llegar a la VR. Esto es como si yo cojo el código de, yo qué sé, de un juego y si el programador tenía instalado un plugin de la lavadora y digo, ¿van a instalar el juego en la lavadora? No, esto no, no tiene nada que ver. O sea, no, una cosa no lleva a la otra. Esto no es... Mmm, pero bueno, si lo escucháis por ahí Dicen Que porque sale Quest en una cosa de tal Que Fortnite va a llegar a la VR Si Fortnite llega a la VR Yo me bajo del carro O sea, yo me tiro en marcha, <risa> yo me tiro en marcha ¿Por qué? Pues porque van a ser millones de chavalada eh, En primer lugar, esa chavalada no se va a comprar nunca Y, y, y Jimena, sé que te gusta el tema de, de los millennials De intentar entender el concepto por lo menos la no, de, la, de la generación mayores, mayores de 13 años o 14 en España mayores de 13 años o 14 en España eh, tenemos uh -huh. países donde directamente no se vende como Alemania Facebook por problemas o sea Meta por problemas de eh, privacidad eh, además necesitas me imagino que necesitarás hombre Fortnite ya se puede jugar en, en casi cualquier lado ¿no? han hecho portas hasta para los microondas o sea puedes jugar en cualquier sitio sí pero, te, bueno, a ver, a mí me parece, ojo, me parece una buena noticia. ¿Por qué? Y aquí no sé si me van a saltar todos encima, pero... Venga, venga. Um, <ríe> y es precisamente por, por eso te comentaba, ¿no? He estado, he estado investigando mucho sobre la generación Z, que de hecho no son todos niños, o sea, hablamos de un rango muy grande de edad, ¿eh? los, los mayores tienen 25. O sea, que estamos hablando de que también hay, hay mayores de edad dentro de esta generación. Y, y muchos empezaron jugando en Fortnite. Hay otros que son más pequeños, tienen 14 años, 13 años, 15 años, y siguen allí. Eh, para mí los fenómenos sociales que se están dando en Fortnite son muy interesantes. El hecho de que se empezara a apostar por los conciertos dentro de una plataforma multijugador, que era un, un battle royale y, y poco más, es un indicativo de que los chicos y las generaciones más jóvenes están empezando a socializar de maneras diferentes a como se hacía antes. Y eso es lo que hace que una plataforma como y diga, vale, ahora ya no somos solo un battle royale, sino que a, eh, añadimos nuevas, nuevas eh, nuevos eventos, nuevas funcionalidades, eh, les permitimos incluso que empezar a crear. Entonces, para mí es bueno, ¿por qué? Porque ahora mismo, como dices, es una generación que Bien, porque son muy jóvenes y no, se, no pueden comprar el equipo porque les resulta muy costoso y, y dependen de, de sus padres, muchos de ellos, para poder acceder a la realidad virtual. O, o bien porque tampoco existe una comunidad de su edad que esté activa. O sea, ellos normalmente eh, dentro de la generación Z no hay grupos de amigos que tengan gafas VR. Puede haber algunos, pero no es lo mismo que, que sucede, por ejemplo, en, en eso. Todos tienen ordenador y se conectan y quedan allí, socializan allí. Entonces puede ser interesante porque tendríamos el, el paso un poco de, de, este, de estos procesos de socialización que está viviendo esa generación más joven al mundo VR. Eh, y, y creo que puede ser interesante, creo que pueden empezar a nutrir de esas mismas dinámicas al ecosistema VR. La verdad es que aquí también en realidad Real Virtual somos muy de, lo hemos dicho siempre, de bajar a la tierra. ¿no? Entonces cuando alguien te dice, un juego, un juego masivo en tercera persona que no tiene absolutamente nada nada nada que ver con la realidad virtual en, porque es muy difícil la aproximación de la realidad virtual para este tipo de, de juegos Population One no. Population One, claro, pero Population One eh, nace de cero, o sea, tú coges el código de Fortnite y piensa en oh, cómo claro. no vas a generar primero, eh, la capacidad de los servidores, segundo, que eso quepa en Quest Tercero, los avatares, ¿qué avatares? Eh, ¿Dónde eh, la moderación? Eh, puf, o sea, es que hay hay, hay tanta, o sea, es, es abismal, o sea, pero abismal sí. en, en la cantidad de dinero necesaria para llevar Fortnite a, a la VR en un estado de la VR donde los visores acaban de subir de precio y donde siguen siendo una caja de zapatos en los ojos. Entonces, eh, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza la noticia como noticia. El concepto de llevar Fortnite a la VR es discutible, como tú bien has dicho, Jimena, uh -huh. todos muchos... Sí, sí, estoy de acuerdo contigo con la parte de adaptación, obviamente. Pues, claro. Eh, claro, esta es la parte que solo sabemos los que vivimos en este ecosistema. Ahora que te lo coja un periódico, el marca, ah. y te diga, Fortnite llega a la VR. El tío que ha escrito eso no se ha puesto un viso en su vida, no, entonces... Eh, pues eso, que son cosas que han ido pasando. Ah, mira, he encontrado, he encontrado... Mientras hablaba, mira. Huyo y Mónica Liston se casaron en una boda de realidad virtual con cinco sistemas DKPTX 3600 de DECA. A ver qué es eso. Se cree que la boda fue la primera en el... ¡Con un videoteléfono! ¿Cómo te casaste tú con tu pareja? Con un videoteléfono. Monitores separados mostraban a los asistentes las vistas de la novia y el novio. Una matriz de nueve pantallas. Tres equipos Cubota. Eso no sé cuáles son, los Kubota. Mira que sabemos de esto, pero... A través de un enlace TurboChannel. Es que parece, la, parece una novela de cyberpunk. O sea, me he casado en un videoteléfono deck con TurboChannel. Y por supuesto terminó como termina todo en la realidad virtual, normalmente. Los problemas con la memoria limitada de los sistemas y discos duros más particionados hicieron que el sistema se quedara sin espacio, chimpum, para que las imágenes, para las imágenes y la boda terminó abruptamente espero que la boda terminara después de decirle la quieres y que él diga sí pues si termina antes el clip bait es bestial ¿Qué ha, pasado? qué ha pasado ha dicho que sí ha dicho que no te quedas ahí congelado bueno pues esto que lo encontró vale pues eh, vamos a pasar a hablar de hardware un poquito no hay mucho pero bueno vamos a vamos a hablar de lo más grande que ha ocurrido durante el verano y es que ambas dos plataformas han dado ya la salida no han dicho ya, de verdad, cuándo van a salir Empezamos por... Todo, todo lo que tra lo que he marcado antes en azul menos una de ellas es todo hardware, o sea que hoy no vamos a hablar más de juegos, ya sabéis que los directos la semana que viene hablaremos de harley 2, ya hablaremos de Red Matter 2 que antes no lo he dicho, pero otro de los hitos de este agosto, ¿no? Es que salió Red Matter 2, gran juego eh, Yo estoy esperando al doblaje porque como hay cosas antes para jugar, en mi caso pues ya, ya llegará eh, Pues... PlayStation VR 2, vamos a empezar por con Sony, que esta noticia que, que, como veis ahí, el 23 de agosto a las 12 y cuarto de la noche en hora de España, o sea, de la madrugada, pues yo me enteré más tarde, creo que era casi la una o por ahí, pues mandaron este tweet y en Instagram, coming early 2023, o sea, sale a principios de 2023, PlayStation VR 2. Perdón, ahora hablamos de esto, John, sí, sí. Y hasta ahí, hasta ahí fue todo, todo lo nuevo, ¿vale? Pero aprovechando este, este tweet, pues quería aprovechar para comentaros que, que, bueno, otra de las cosas que salió en agosto es que PlayStation 5, lo que es el hardware que va a hacer falta, ¿vale? La, donde se ejecutan los juegos, pues encarece 50 euros con efecto inmediato y en España, Europa, son 449... O sea, 450 la edición digital y 550 la, la que lleva el disco Blu-ray. Uh -huh. eh, sí, si, bueno... Esos son los precios, pero ya sabéis que luego te casquetan ahí no sé cuánto y no vale eso. <risa> mm. Te salen más caros los packs. A ver lo que ocurre menos. con PlayStation VR 2, no, con Play, no, no. O sea, eh, Quest. Eh, a, a, Quest. O sea, alguna. A, pero eres. Teo Quest y Xbox. O sea, que tú eres, de, tú eres de Xbox, ostras. Pero bueno, por mi chico, ¿eh? Él es el que más juega. Yo, bueno. yo acompaño. Bien, bien. <risa> Juego lo que él vaya siguiendo que bueno no tengo <ríe> mucha opinión aquí. Bueno, no, al final, o sea, la opinión es que viene, viene o sea, que PSVR es el gran motor de la VR, siempre lo hemos dicho, porque sí. PlayStation necesita juegos y no solo juegos, necesita buenos juegos, con lo cual mete mucha pasta. Entonces eso para nosotros... No nos es una consola tiempo. de juegos claro. y es un visor para jugar, claro, que no. es la cuestión. Y por eso, cuando tuvo cartel alarmaste un poco, yo no le vi mayor importancia a que el pass-through, que es lo siguiente que hablamos ahora, que es otra de las noticias que no llegamos a comentar en el programa anterior de la hora virtual, pero la traemos ahora, es que la visión exterior el pass-through es en blanco y negro. Pues es que para jugar en VR, ¿vale? en realidad virtual, es que me da igual, como si no tiene pass-through, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, la cuestión es que aquí nos están enseñando imágenes de cómo va a funcionar el escaneo de la habitación, tienes el vídeo en el que se ve ahí cómo, cómo va detectando los muebles, el sofá... Y luego tú puedes personalizar el espacio, ¿vale? La altura del suelo, eh, los límites de, del guardián, ¿vale? De cuando te sales de esa habitación que has definido, pues te lo indicará, como ocurre con otros visores. Eh, luego también detallaron lo que es la, la tarjeta de, del, que le llaman el centro de control, que es una foto que creo que tiene esos donde se puede activar o desactivar la vibración del casco, eh, cambiar la, sí, el tamaño de la pantalla, el brillo, Definir el área de juego y ajustar la visibilidad. Que no sé, es eso ahora mismo que, que viene. Yo, yo solo a ser? me voy a defender un momento del comentario que has lanzado gratuitamente. Porque no <risa> eh, solo dije en su momento que un visor que nace con esto en blanco y negro va muere esta opción, esta característica es superada en tres meses. O sea, incluso antes. O sea, Cambria Quest Pro ya sale con Pastel en Color. Pico saldrá con Pazflo en color. Todos los visores a partir de ahora saldrán con Pazflo en color. Quiere decir que esta característica generará narrativas distintas en juegos mezclando con esto y PSVR nacerá ya sin la posibilidad de esto, porque saldrán blanco y negro. Y como la PSVR tiene que durar cinco años, estaremos cinco años mientras los otros han evolucionado durante todos esos años. Es lo único que dije. No quiero decir que sea mal visor. Yo me lo voy a comprar. Le tengo una ganas. Es que no, ya quiero jugarlo pero, todo. Pero, pero su, no mola mucho. Su caso de uso son los hot VR PlayStation VR, ¿no? Si yo entiendo lo que dice Oscar. Pero ellos no quieren apostar por la sí. realidad mixta, por reglamentada como quieran pero llamar. No va a costar mil euros ponerle las cámaras, Rogi. Que, que, <risa> si las cámaras, pues si la, las cámaras de verdad, las cámaras. Eh, el tema de pues, lo, o sea, el tema de blanco y negro, sabéis que no hemos hablado muchas veces por aquí. Es por un tema de profundidad de profundidad, las cámaras en blanco y negro con profundidad, hay menos problemas en la percepción de la profundidad, del depth vale. con lo cual todo eso se necesita cuando estás haciendo el tracking, cuando te pasas a color pasan muchas cosas y entonces, bueno, pues tiene, tienes que, que es otro tipo de, de tecnología pero ya está superada y, y no creo que valga demasiado, por lo menos... Bueno, ya lo veremos, ya veremos en el... Bueno, ya está, ya está. Bueno, pues eso. Otra de las características es la retransmisión de partidas con la cámara de PlayStation 5. Si se la conectas, podrás salir tú también a la vez que retransmite el juego. Pues, bueno, pues, ahí tienes las características, por pues, si queréis refrescarles, del visor, que llega a principios de 2023. Los rumores anteriores apuntaban al primer trimestre, principios de 2023, pues imagino que será el primer trimestre del año. Eh, luego confirman que el modo cinemático y bueno, que el modo VR nativo llega, de, o sea puede tener a 90 o a 120 Hz PlayStation VR 1 también podía funcionar a 120 Hz uh -huh. eh, y el modo cinemático que tendrá para ver la interfaz de usuario de PlayStation 5 y del sistema, yo entiendo que con esto va a seguir siendo con PlayStation VR 1 o sea, seguiremos viendo una interfaz cuando arranquemos y quizá no un entorno virtual como tiene Oculus ¿no? o Uh -huh. o sea, os digo el home y todo esto no pero bueno acostumbrado a los usuarios de PlayStation a eso y tampoco le veo un gran, gran pega en ese sentido y nada nos dicen que pronto habrá más información entre ellas la fecha de lanzamiento y anuncio de nuevos juegos y eso ya raíz de esto pues como decía antes eh, la el, el Tokyo Game Show que arranca el 15 de, de septiembre si no recuerdo mal la fecha sí del 15 al 18 de septiembre pues van a estar allí con Resident Evil Villas, que tiene soporte completo de la historia. Pues la gente lo va a poder probar por primera vez. El público va a poder probar PlayStation VR 2. O sea que empezaremos a ver ya opinión de la gente de este visor nuevo, que a todavía si... no nos ha podido probar. A ver si solo tienen los desarrolladores. Jimena, ¿a, ¿a ti te gusta el marketing? Bueno, trabajo ah. un poco de ello, por. Porque se ha puesto de moda últimamente el sacar una foto de un tornillo, el sacar una foto de, eh, alejada, en blanco y negro, ¿sabes? Ahí como deformada, eh, y ir soltando por redes poco a poco el segundo tornillo, o sea, como si fuera un farcículo de esto de, de, de sí. haz tu coche en, en 50 años, que tardas porque te vienen las piececillas. Entonces, no... Eh, se ha roto el marketing últimamente. O sea, el marketing antes era, era: mira, esto es lo que valgo y esto es lo que mola y esto no. Ahora es la patita un poquito, abro la puerta tal, y eso. O sea, es cansa. desespera Es desesperante, <risa> desesperante. Así que, este es sí, pero que... Entiendo, también, entiendo. Sí. también. puede que sea por, por lo que está ocurriendo, ¿no? Que no han querido decir el precio porque mira completion 5, lo han subido, mira Quest 2, que ahora lo comentaremos, ¿no? Lo han subido 100 euros. Eh, o sea, pues, a van ahí mismo. poco a poco que no lo tienen claro lo que es. O sea, bueno, a principios de 2023 el año que viene yo creo que sale sí o sí bueno, ya lo están diciendo vale. y oye, el Tokyo Game que tiene como el año pasado también su parte de VR donde tienes ahí empresas dentro con sus stands y tal, ¿no? virtuales, y entre ellas Capcom, Square Enix, My Deares, que son los creadores de Tokyo Cronos y el Discronia y se habla también que Hideo Kojima pues también estará ahí dentro, y bueno, hay rumores ahí que si estaría con un juego de terror para PlayStation VR 2, pues, pues bueno, ya, ya veremos Está estas bien. cosas. <ríe> eh, y luego lo de Camouflage, que no es un rumor, que ellos mismos lo dicen en su LinkedIn, que están trabajando más de 60 desarrolladores en un nuevo y emocionante AAA de VR. Que yo imagino que será para PlayStation VR 2. Porque ah. Sony estaba invirtiendo en tener más de 20 juegos de lanzamiento, invirtiendo, que estaban poniendo pasta, Así que oye, a ver, a ver qué ocurre. Pues a ver qué ocurre. Pues Ya, a ver, esto es, sabéis que en real virtual la frase también es, es, nos pasamos la vida esperando, esperando. A ver si sale Quest Pro, a ver si sale la PlayStation VR2, luego salen las PSVR2, a ver si salen los nuevos mandos, a ver si sale los no sé qué. Es verdad que somos lo que somos. Eh, Otra gente, bueno, sí. dejamos ya, bueno, PSVR, sí, sí. de PSVR. Yo... A ver con el toque en el Show lo que pasa, que se a la vuelta de la esquina. Y ya hablaremos de ello más, seguro Sí, había una foto Había una foto que no, uh, no la tengo yo supongo que vamos a hablar ya de Meta Y la noticia realmente porque Las filtraciones aquellas de los 1500 dólares Y de, de las características Que se comentaban, ya lo hablamos en el programa Último que hicimos Pero la novedad es que en una entrevista Que le hizo Joe Rogan a Zuckerberg Pues comentó que, que El nuevo visor de, de, de, de joder, Con Oculus <ríe> El nuevo visor de uh -huh. Meta saldrá en octubre y los rumores hablaban del 25 de octubre sería la CONET y se lanzaría en ese mismo día. Uh -huh. Pues si dice que va a ser en octubre, no han anunciado todavía cuándo es la CONET, yo creo que está claro que la CONET es en octubre, porque estamos ya en septiembre y eh... es que debería saberse ya, siempre se la anunciaban en verano las fechas, en finales de julio o agosto. Pues... Uh -huh. Yo creo el que esta la, semana o la siguiente deberían decir algo. El de la izquierda, es Joe Rogan, el de la derecha es el de alienígena, este que desde cuando hablamos, que es, llamado Zuckerberg. Eh, el Rogan le quitaron un montón de capítulos de Spotify. Aquí, eh, a mí me encantaría entrar en política, pero no vamos a entrarlo. Eh, el tío, eh, bueno, eh, el Joe Rogan ha sido bastante, bastante, bastante... Eh, equidistante, no que es algo, sí, bueno, ahora mismo ahora es equidistante. Y este hombre ha dicho muchas cosas en la entrevista. Que ya que estamos hablando de Cambria, paso por encima de las cosas que ha dicho porque me ha parecido muy interesante. Y luego, ya. Eh, eh, sí. A ver, ¿dónde tengo? Sí, solo solo un, una cosa que, que me ha llamado mucho, mucho la atención. Y es esta frase que ha dicho en el programa, que me flipó. Yo me lo he escuchado. No, me lo he escuchado un poco rápido porque son tres horas, que en vez Acabas medio tocado. Pero dice: te levantas por la mañana, miras el teléfono y ves que has recibido un millón de mensajes. Normalmente eso no es muy bueno, ¿verdad? Es verdad que no. Yo si me levanto y veo un millón de mensajes, algo ha pasado. O sea, algo ha pasado. Dice: quiero decir que la gente se reserva las cosas buenas para decírmelas en persona. Pero es que lo que está pasando... En el, pero bueno, eso es lo que está pasando en el mundo y necesito prestarle atención. Así que todos los días te despiertas y es un puñetazo en el estómago. Y eso, pues vale, joder, me cago en la madre Y el tío se pone ahí en el vídeo, pues esto es lo que es. ¿Me estás diciendo que un CEO de una compañía por las mañanas ve todos los mensajes y piensa que es un puñetazo en el estómago porque es un tío que no puede cambiar nada? O sea, ¿no puedo cambiar nada yo? Ramón y Jimena, no te conocemos, pero no sé si tú puedes cambiar algo en el universo pero estamos hablando de Zuckerberg. Zuckerberg Zuckerberg se levanta por las mañanas y cosas que hace su empresa por las que están metidos en mil litigios y mierdas le dicen cosas malas y él dice que es un puñetazo y que tiene que irse a hacer surf para olvidarse yo para olvidarme de lo mío malo es me voy al salón me, me cojo al gato y me veo una película de Netflix durante 10 minutos que me están llamando o sea, se les explota la cabeza Jimena, cuando seas dueña de tu propia compañía y ganes miles de millones, te lo recordaremos. Tiremos, ¿cómo se te puede ir tanto la olla? ¿Cómo se te puede ir tanto la olla? Eso es lo que este hombre, entre otras cosas... Entre otras cosas... Soltó. soltó. Luego dijo otra cosa, que si quiere lo, lo hablamos y tenemos tiempo. Pero esto es lo que más eh, me sorprendió. Y que Rogan no soltara una gargajada. Pero bueno, eh, ahí está. El hombre es muy serio. Bueno, pues esto, además, en medio de todas esas parafernalias raras que dijo, dijo que Cambria iba a llegar en octubre. Por cierto, Rogan se pasó todo el rato diciendo Oculus en la entrevista. Bueno, y Oculu, las Oculus, las Oculus, las Oculus, y el otro... Que... Como nos ocurre a todos. Qué le hacía, sí, le hacía un tic nervioso, ¿sabes? Pero no dijo en ningún momento otra cosa. Así que... Bueno, que, que Cambria se nos acerca, que Cambria se viene... Que los mil y pico euros de Cambria, lo, ¿alguno de vosotros los soltará uno de tres y no no sé. Y que... Pues, eh, sí. Lo sé. Bueno, y, y la otra cosa que ha este verano es lo de los 100 euros que se ha incrementado Quest. El modelo de, de 128 son 449 euros, el, el de 256 ahora son 549 euros. Pues esa, esa es la cuestión, por el tema de, de costes de, de la inflación, todo este tema, son las justificaciones que dan. Pero ya han vuelto a los precios, que era Quest 1, porque la verdad es que a todos nos sorprendió en su momento cuando salió Quest 2, mucho mejor que Quest 1 y además 100 euros más barato. Pues pues oye, ahora no. <risa> pues es, es, es, es una. A mí no me mola nada que pasen estas cosas, ¿no? Lo digo también por la 5, Yo me las ¿no? iba que, a comprar. Yo me iba a comprar después de dos, porque tengo las uno. Y bueno, dije. ¡Ja, ja, ja. Pero me toca, me toca Porque... Hombre, tú sí, porque estás aquí. No hay pero, de otra. Pero la gente que no en esto, pues no. Claro. claro. Bueno, han claro. subido los costes de fabricación y envío sus productos. Y para seguir invirtiendo en desarrollar nuevos productos, pues toca subir los precios. De y todas maneras. Y también porque. Eh, sí. Lo dijimos y lo hemos dicho muchas veces: cuidado. O sea, eh, nadie puede vender a pérdidas. O sea, en Estados Unidos, uh -huh. como en Europa, hay una ley que dice que no puedes vender a pérdidas. Puedes vender a coste. Eso sí está permitido, pero vender a pérdidas está prohibido. Entonces, no creo que vendieran a pérdidas. Claro, no podían vender a pérdidas. Uh -huh. Ahora lo que están haciendo es intentar ganar algo más. En la reunión esa que tiene Zakenberg, esa que se levanta por la mañana y si le pegan en el estómago, alguien le dijo, o sube los 100 euros o te echamos. Directamente, tío. No Oye, pal, Te pal, regalan B-Saber de aquí a final de año, si te lo compras ahora... El juego, o sea, el juego... Es cierto, primero. cierto. Mira, bien. Bueno, vale. Pues mira. Bueno, veremos a ver cómo cómo modifica la curva de ventas una subida tan tan interesante, por decirlo de alguna manera. Sí, sí y otra de las cosas que vimos es que siguen invirtiendo bastante dinero eh, en los ingresos, ¿vale? el informe del segundo trimestre ganaron 452 millones de, de dólares, ingresaron. Y los gastos o, lo, o las pérdidas, ¿no? Pues fueron 2.806 millones de dólares. Que bueno, de momento pues está claro que en, están perdiendo dinero en el sentido de que ganan menos de lo que les cuesta, ¿no? La fiesta, de todas las inversiones que hacen y ya sé que que me hablaron de hacer recortes, aunque en teoría comentaron que Reality Labs no se iba a ver afectada, pero ya hemos visto, sí, hay cosas como como vimos lo de Spinter cerca, a ver si tiene algo que ver con, con eso eh, a ver, no van bueno, a tocar yo, yo dudo mucho que estén palmando tanta pasta como dicen lo dudo mucho, porque si no le habrían dado la patada bien a, a Zakenberg. y en reality labs deben ser 5 o 6, o sea, no venden que son un montón, ahí serán 5 o 6 saldrá abras un día del despacho ese que le tienen encerrado y, y, no, y no ver a nadie, digamos. Pues, pues, eh, pues, Qué tranquilo, parecía todo. Sí. La nota positiva es que comparado con, con el año anterior, ha crecido un 48% los ingresos vale en este trimestre. Por eso, que están ganando, así están ganando. Si no ganaran, habrían cerrado muchas cosas, de verdad. Lo que pasa es que, bueno, han tenido que subir los 50, pues han tenido... Vete tú a ver. Por cierto, Fakenberg se ha tirado seis horas. Eh, de juicio en Estados Unidos y la impresión que tiene todas las entrevistas que me he leído es que el tío lo que quería era llegar a un acuerdo cuanto antes pagar lo que tenía que pagar y que por favor no se hable más ni de Cambridge Analytica ni de nada de nada con lo cual eh, vete tú a ver si las multas también están diciendo vamos a subir todos los productos, un dinerito para pagar la multa que nos corresponde y a seguir que son tres días yo creo pues, que van más para ir los tiros. Bueno. Y lo otro de bloquearon, la FTC bloqueó lo de la compra de, de Within de Supernatural. Sí. En este caso, la última información es que en diciembre habrá un juicio. Y pues bueno, hasta por lo menos hasta final de año no, no se va a resolver el tema. Y aquí, o sea, el tema es lo que habláis antes, que si veis Cyber es una aplicación ya de fitness, y por eso comprar también Supernatural, pues no, no ven en ese sentido, ¿no? Como que estarían queriendo hacerse con todo, ¿no? Y bueno, yo personalmente la verdad es que nunca he visto que V Saber sea como Supernatural, vale, sí puedes tener cosas de ritmo, pero pero no es lo, o sea, no es lo mismo, ¿no? Hay aplicaciones como Les Mills, Body Combat, o Supernatural, y orientadas al fitness, ¿no? Y luego está Beat Saber. Pero es verdad que sí que tiene cierta mezcla, ¿no? Sí, me parece, pero bueno. Hmm. Supernatural pues además es que no se puede no se puede jugar en Europa por el tema de los derechos de las músicas o sea que eh, tampoco era tan global, <risa> tampoco era tan salvaje ¿no? ¿Más? bueno pues si queréis pasamos a Pico que, que hay una cosa interesante aparte de que aquí Scarlet Ghost pues le mandaron estas fotos en la comunidad, él preguntó oye hay alguien en la comunidad que, que tenga que sepa algo de Pico, de los nuevos visores de Pico 4, que acordaros que de la FCC salió una imagen de las lentes que ya intuíamos que eran Pancake, eh, por el tamaño del visor, ¿vale? Que se ve en la, en la foto de abajo. Pues la cuestión es que... Que eso, que le pasaron al carrero esas fotos de los controladores, que ya vemos que no son controladores con cámaras como los de Cambria, con cámaras dentro para el tracking, para el posicionamiento absoluto, pero lo interesante es que Brad Lynch, Oscar, hoy tenemos también a Brad Lynch, <risa> reportó, es? Te, te, reportó. Te te suena, no, es, es interesante porque ha reportado no. de, pues, de, la, de Bluetooth Brad también, Lynch. Igual que está Sí. Búscalo, búscalo. Sí, sí. A ver, da, una, da grimilla, el chaval es seguro que es majo ¿eh? Pero da grimilla, y es un pesado de tres paneles Está todo el día eh, haciendo cosas de, esta, de, de sacar Ah, pero yo traigo esta porque es información oficial Está en la página de Bluetooth y él ha sido quien La, quien la ha reportado inicialmente, ¿vale? ¿vale? Pues es una imagen que tiene Oscar en la que se describe Yo creo que el, el modelo que se describe Aquí es el Pico 4 Pro Porque acordaros que estaba el FCC Dos modelos, el Pico 4 y el Pico Pro O sea, el Pico 4 Pro pues lo que dice ahí, vale, Yo lo leo rápidamente, es que Foenix es la cuarta generación de visor y controladores 6.2 Premium VR 2.1, después de Pico Neo 3. La pantalla mínima y la óptica más pequeña, esto ya creo que confirma que es Pancake, la pantalla de más rollo, resolución, mayor resolución que Pico Neo 3, y la óptica más clara, hacen que la experiencia de visión sea más impresionante. Como dispositivo básico todo en uno integra una cámara RGB de alta calidad para desbloquear una experiencia de realidad mixta de nuevo nivel. Supongo que es cámara color, bueno, la, es cámara RGB, sí. El seguimiento de los ojos y la cara haciendo un avatar más real. La banda ancha LRA, de, incluida en el controlador, vos se refieres al, al tocho de bandas que tiene, ¿no? De esa banda grande, dice que, que hace que la experiencia áctica más inmersiva con cuatro cámaras y muchos otros sensores para permitir no solo el seguimiento de la cabeza de, de adentro hacia afuera, o sea, inside out, sino también los controladores, los dos controladores SIDOF y el seguimiento de los objetos de las manos al mismo tiempo. Los al mismo tiempo, yo supongo, se refieren a... Yo pues que todo moral. el tema de los sensores. No creo que sea los controladores y las manos a la vez que algunos de los, los comentados. Eh, incluye seguimiento, o sea, perdón, ajuste automático de, del IPD, de la distancia interpupilar, o sea, como barrio como Pero justo yo. automáticamente pues eso mola, tiene mucho. De mola. So, mola muchísimo sí, sí, te las pones so well. y hace muy y a mí me encanta ¿eh? porque no tienes que estar pensando ni nada también te digo si solo te las pones tú a ver tu cabeza no crece por la noche o sea tus ojos no se separan por, de un día para otro o sea yo creo que tengo esta uh -huh. este IPD lo voy a tener por lo menos yo qué sé, hasta los 75, 80 que me empiece a, ca a caer la piel, ¿no? Pero. Pero así no hay fallo, te lo ajusta el pelo. Para los eventos, claro. para los profesionales, sí, y eso, Jimena, tú sabes, eso mola mucho. No claro, yo sea... creo que ese motor será para el pro, no creo que el normal lleve el motor este, porque claro, es de... tiene que valer pasta. La gente se mareará menos, se quejará menos, lo verá menos borroso, o sea, todo lo que es el IPD. Será sí. más, te lo podrás poner más tiempo sin que te duela la cabeza. Eso, eso que nadie hace en los eventos de medir el IPD de la gente, porque claro, no te vas a tirar 10 minutos y ya como, como le pongas un evento a alguien, el visor y le digas ¿qué IPD tienes? y te diga ¿IP qué? ¿Cómo? ¿Qué me cuentas? ¿67 ah, o...? Sí. Ah, ¿Qué más? ¿no? Pues, eh... pues, en esto ya sí que lo que digo ahora sí que es un rumor que se habla de que a mediados de septiembre o sea, que antes de que llegue Cambria Sabremos la información de Pico, incluso a lo mejor se pondrá a la venta. Acordaros que quien ha apoyado la beta de Pico Neo3 Link en Europa tendrá un descuento. Mm. Y oye, pues a ver, Pancake, interesante saber qué, traen, qué cartas traen sobre la mesa, ¿no? Eh, la apuesta de Pico. En consumo, una apuesta ya más real, imagino, ya no una beta. ¿Vale? O sea, que esto es en enero, en febrero. en febrero Yo saqué, saqué un tweet este verano, porque me hizo gracia, hice un montaje, que era así. O sea, esto es febrero. ¿Cómo que febrero? O sea, o sea enero, febrero, marzo, ¿no? Cuando salgan Mar, los ¿sabes? Sí, claro. claro. y, y, y te pega aquí. Que, ¡ay, eh! Claro, que, que, Dios mío, no voy a tener... Claro, yo tengo que hablar con mi, con mi familia. Va a haber una reunión familiar para decir... Y, Hijos míos. Me acuerdo que, que lo colgaste en Reddit. No decía, acordé, a partir de ahora. No que te faltaba Pimax. Me faltaba. Eh, Pima, Pimax es. Eh, iba a hacer una broma. No, eh, tres. Pimax 12K. Pimax 12K, sí. Eh, esto es lo que nos viene, lo que nos viene. O sea, va a estar movidito, va a estar. Vamos a tener hora virtual, vamos a tener PDF. Buah, hasta el infinito. ¿Qué, qué más? Pues, a la encuesta de Steam, rápido, por la foto y simplemente porque es que realmente. Vale. O sea, aquí tiene que haber un error en el sentido de que no puede ser que la categoría otros crezca un 13,76% respecto al mes anterior. Pero le visores claro. hay en otros que no estén catalogados, ¿no? O sea, que, que los... hay millones de desarrolladores con PlayStation VR conectando la PC, hay millones de desarrolladores con Cambria que están jugando en PC. No, está No sé, yo claro. no lo veo yo... sentido. Y, y el año pasado ya pasó, que cometieron este fallo y luego lo corrigieron. Y era que, que Quest 2 habían contabilizado mal y luego lo sumaron bien. Para mí, pero bueno, el error... Eh, para mí es muy claro el error. No sé si me equivoco. Pero eh, Meta con los cambios de Meta y de Facebook y de Oculus, seguramente haya empezado a llamarle en el Metadata Meta, que no sale aquí. Aquí sale Oculus Quest y yeah. Oculus Rift. Seguramente en la siguiente harán la corrección y Podría ya será ser. meta. Y entonces ya será meta. Con lo cual, ahí hay un 15% de gente que está utilizando meta. En ese sentido. Pero ya sí. lo que respecta al número de usuarios activos en VR en Steam, estamos por encima del 2%, 2,60%. El mes anterior fue la, la caña, acordaros, el 6,67% en la vida, ¿no? Habíamos visto más de un 2%. O sea, superar, llegar al 3, o sea, sea un fallo, ¿no? Es lo que hay. O sea, me refiero a que no hay otra información más que esta. Somos los que somos, por lo menos es de... una gran familia. aquí nos conocemos todos, y esto es así. Bueno, pues cuando eso cambie, que cambie. Pues sí, por mi parte lo único que queda ya es hablar de un poco de Horizon Wars Vale, y yo la dejar, meta y tal. Dejar, dejarme, dejarme decirte una cosa. El invento, el invento tan estupendo que ya hablamos en su momento, que es uh -huh. este cacharro que se parece exactamente igual que unas quests, son unas quests para tu boca, que esto claro. viene, son para gritar, para gritar el sin bozal. que le oiga a nadie. Sí. El bozal. yo le pondría uno aquí a dos que yo conozco, que están nada más cerca de, de mí. Eh, sobre todo cuando juegan a Fortnite o al FIFA. Eh, les calzas uno de estos, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo veo. Y no lo entiendo, pero vamos a pedir uno porque me hace una ilusión locura. tremenda probarlo. O sea, el tío de la izquierda, tú entras en casa de alguien y ves al tío de la izquierda y lo que menos te imaginas es que está en la UR. Lo que menos te imaginas. ¿eh? Eh, eh, Jimena, ¿tú cómo ves el tema? Para... Ay, Dios mío, mío. No, eso es clave. Clave lo que ha dicho Joan. Dios. O sea, y, y, y no volar rojas, claro. A ver, a ver, a ver dónde nos metemos. ¿eh? Que sepáis que esto existe y que ya hemos hablado de ello, pero que ya, a a, que ya van a empezar a a empezar mandarlas. A mandarlas. Oh, noticia de software hardware eh, entre mezclas, Hyperjump quiere que te cures el Motion Sickness. esto lo he estado leyendo este verano. Eh, no, bueno, eh, parece que no sé, es una cosa muy rara. Es una especie como de teletransporte De teletransporte Automatizado En el cual de A a B vas por A, B, C, D En vez de hacer esto Que es lo que a mucha gente le explota la cabeza Lo que haces es como son Pasos intermedios No sé Haces pasos intermedios entonces a quien está empezando Le sirve, pues oye Yo también usaba teletransporte en mi inicio Claro, Jimena, ¿cómo llevas eso de las piernas virtuales? ¿Te sigue bueno, vaya friki este. Eh, ¿Te sigues mareando? Sí, yo me sigo mareando, es lo que no se me quita nunca. Pues entonces a lo mejor... Yo lo el, paso el, mal. Lo que este gran hombre está aquí explicando. Tiene que, ¿sí? sentido. ¿Sí? ¿Usas, uh -huh. ¿Usas movimiento orientado sí, sí. por el mando o por la cabeza cuando juegas? Por el, a depende. A ver... Este... No, es que te lo digo porque sí. había un caso de... De un compañero reviewer que colabora con nosotros en la web, ¿no? Haciendo análisis, que le pasaba eso. Uh -huh. Y fue a cambiar desde mando a cabeza y ya no se mareaba. Claro. Lo dejó ahí. No, es que es, mira. Es que es muy complicado. O sea, si tú quieres ir, eh, ¿hacia dónde vas andando? ¿Hacia dónde apunta el mando o hacia dónde...? O sea, dónde... normalmente normalmente lo que ves es que giro, muevo mando, giro, muevo mando. Pero aún así, no sé, el movimiento hacia adelante me... No sé por qué me genera igual, como no es voluntario, o sea, no, no estoy moviéndome con mi cuerpo. Bueno, si el juego no te el transporte, con la viñeta te debería minimizar. Sí, no sé si es la velocidad, que es la que me... no sé. Pero sí, puede prefiero ser el ser Bueno, pues ahí. Prefiero el teleport y ya. Aquí le veis, que tiene una pinta de caerse en un momento eh, impresionante. Mm -hmm. Más hardware, más hardware, ya para final <risa> Full Body Tracking Shoes Esto eh... sí me mola Bien, vamos a ver si los waifus podemos mover los pies Ya vimos en el último programa Que salió, que había salido un aparato para los dedos de los pies Para mover los dedos de los pies oh. Pues sí, pues eh, sí. Para, no, no, Nunca supimos el, el para qué Quieres traquear los dedos de los pies Pero ya hay algo para los dedos de los pies Y ahora el es fetichismo. para los pies, El fetichismo, ahora ya es para no los sé, pies eh. sí. Y viene con unas zapatillas de la Que esto lo han intentado cuatro millones de veces ya y ninguna de ellas ha salido bien. Pero bueno, aquí no sé ese gesto que tiene que ver con los pies, pero eh, está, es lo que ponen ellos en el, en el este y creo que tenían un vídeo estupendo donde explicaban algo nunca, y esto esto esto dejar eh, Jimena, como eh, si te digo o sea, hemos hablado de marketing si te digo, Jimena, tenemos el producto ya haz un vídeo de para demostración y te pones tú en chancletas con una con una sabana blanca detrás a lo mejor no estás, no estás enviando quizás. el mensaje que tienes que enviar pues quizás, exacto eh, qué horror, por favor sí, efectivamente, qué horror o sea, pues no lo sé pequeña, pequeña, pequeña. no sé <risa> Esto es lo que han dicho que Gracias. los de la empresa. Es verdad que de presupuesto debe venir justito, justito. O sea, Pero por favor, te pones una pared blanca o un croma, que te compran una cartulina. O sea, no sé. Bueno, el caso es que. El caso es que la waifu puede mover los pies. Vale. Y no necesita vale. cámara. O sea que, que los pies. Los pies es la asignatura pendiente de la VR. No pueden faltar Wi-Fi. Claro. ¿Y, ¿Y la cadera cómo la está pillando? ¿Con qué tracker? No, debe ser que directamente no. el, el, ICA, el ICA del muñeco pues, entiende que mueve los pies y, y, lo, y lo hace. Ver, porque, eh, claro, si te vas a... Y ya por enlazar, si te vas a comprar esto para Horizon, pues has tirado el dinero. Porque Horizon no tiene pies. Sí, no claro. Tiene, no tiene piernas. Entonces, pues... Eh, mal, mal, mal, mal. Tengo un montón de noticias, pero la, la vamos a dejar para otro día porque vamos a, Venga, vamos a empezar y así terminamos lo que nos que queda. Horizon el World llega Hola a España, Island. a Francia, ya sabéis que ha llegado a más sitios. Eh, para mayor de 18 años era Estados Unidos-Canadá, pues ahora también es eh, Francia-España. Y esta fue la foto con la que en su Facebook, ya sabéis que Zuckerberg es muy dado a poner él siempre el primero en Facebook lo que anuncian ese día, ya sea de rally virtual, de WhatsApp o de cualquier cosa. Eh, pues en este caso, pues hay una foto ahí con, con la Torre Eiffel, vale, la señora familia, si no me equivoco, eh, a las que. Pues sí, claro. el tema es que esta foto llamó la atención de todo el mundo por los gráficos. Hasta que un día después. Espera, espera, para ahí por los gráficos. ¿Cuál fue la reacción de Internet? ¿Cuál fue la reacción de Reddit? ¿Cuál fue la reacción de la mayoría de las personas? Parece que Mark Zuckerberg vio Ready Player One y pensó que podría recrear ese universo con el Paint de Microsoft, con el Paint de Windows. Pues efectivamente eso es lo que es. Otra gente decía cuanto más dinero arrojan este contenedor de basura más posibilidades hay de que Facebook finalmente se derrumbe en el abismo. Así que haciéndolo ¿eh? gente, gente poco hate ¿eh? o sea poco hate, virgen santa vaya reacciones eh, esto fue una entrevista que hizo un redactor Esta es la parte que no entiendo Cualquier entorno del estilo meta estará Increíblemente limitado en términos gráficos Entonces, ¿a quién narices se lo estás vendiendo? Eso es lo que le, le Preguntaron Y en el final, lo que decía la entrevista eh, Que bueno, que se ha visto fatal desde sus inicios Que siguen sin tener piernas Pero que bueno Y que va a la zaga de un montón de cosas no Y que se ha gastado 10.000 millones persiguiendo su Horizon. Pues vale. Bueno, eh. Habría que matizar ciertas cosas ahí, pero claro, entonces Zuckerberg al ver tantas reacciones, sí. pues puso días después, o no sé, fue un día después, o, o dos, puso esto que, que dijo que la Conex compartiría más, como veis ahí, gracias Graz, grandes actualizaciones de Horizon y gráficos de Avatar próximamente, compartiré más en la con él. Además, sé que la foto que publiqué a principios de esa semana era bastante básica, fue tomada muy rápido para celebrar su lanzamiento. Joder, básica, no, macho. Pues o sea, pero... eso de, de esa excusa de tomada rápido cuando no, no, no. pues no sois una empresa grande y preparáis el lanzamiento, ¿no? O sea, un poco. Bueno, nada es que hay que ver lo que hicieron no, no. con el español. Esto es como. La Wii, el vídeo o ahí sea, de, de no Gaby cuando lo publicó en YouTube, el vídeo, que luego quitaron el español porque, porque alguien les dijo que era un poco vergüenza, ¿no? La traducción que habían hecho automática, que, que era movimiento libre, era diapositiva. Y si querías giro suave, pues era alisar. O sea, te alisabas el pelo y te hacías una diapositiva. Vale. <risa> en fin, eh, tenías un popurrí de, de, de mezclas con inglés, español, que daba un poco de vergüenza. Como para salir en España, pues vale más que sacas en inglés y ya está. Porque para sacar eso tan mal, que lo que han hecho al final, quitar el ¿Qué? español que me da la sensación de que vive como, de que viven en otro en otra dimensión o sea, es que van a, a un ritmo diferente van no se enteran es como si no sé eh, a mí siempre me me, me deja me dejan atónita porque es que no. Bueno, no sí. te vamos a contar nada que, que no hayas visto O sea, es, es flipante no, no sé. Es flipante el desastre que tienen De, de marketing, ¿no? Y esto lo llevamos Diciéndolo tiempo sí, o sea, sí. la, la, la plataforma La plataforma no está mal Quiero decir, la plataforma es una Plataforma mínima Para algo que pueda llegar a crecer Es simplona como ya sola A nivel de desarrollo Es un pequeño chiste lo que se puede Llegar a hacer porque es limitante En todos los aspectos entonces todos los mundos van a ser iguales porque no te deja traer nada de fuera o sea, tú no puedes hacer un asset en Blender y cargarlo aquí no puedes, no puedes hacer un avatar y cargarlo no puedes subir una foto, una textura un vídeo, no puedes hacer absolutamente nada más que jugar con los trocitos que él te deja y entonces eso va limitando, limitando y va, ¿qué va haciendo? va poniendo a todos en el mismo nivel entonces da igual que te curres un enorme mundo tal porque eso van a ser todos con las mismas características que sí que con Minecraft te pasa lo mismo. Pero yo he estado esta tarde dándome una vuelta. Hacía mucho tiempo que no entraba en el mundo de Westeros, de... de ¿Cómo es esto? De canción de... O sea, de, de Juego, de Tronos. Sí, Juego de, Tronos. de Tronos. Y es flipante lo que están haciendo en Minecraft con eso y lo que han, llevan haciendo años. Pero claro... Pero es que amigos. Minecraft tiene sentido. Tiene sentido porque la estética es así, es voxel. O sea, hay una serie de... de o sea, tú con los voxel puedes generar cualquier tipo de estructura. Pero es que en este caso, ponte tú que quieren ser un poco un Roblox en VR. Pero es que hasta Roblox te permite mmm, traerte cosas de fuera y, y personalizar. y puedes Tienes hasta cierto punto una posibilidad de jugar con, con texturas, con modelos, en fin. Que no entiendo. <risa> Todavía no entiendo qué quieren, hacia dónde van. Ni tú ni... Pues... Pues el presidente eh. de, de Horizon ni ni este, dijo, claro. ¿esto que es? <risa> claro, <risa> y dijo, yo voy de aquí. <risa> bueno, la cuestión es, es que cuidado. ha abandonado Meta y no ha trascendido eh, los motivos. Eh, pero oye, la cuestión es que esto lo, lo informó Reuters, que le confirmó Meta, que sí, que vive Armax, que, que es uno de los tres elegidos, era uno de los tres elegidos para el metaverso de, de Facebook Reality Labs, pues ahora queda a cargo de los otros dos, que son Jason Rabin y Bisalsa, pero este Vivek Arma estaba a cargo de, de Horizon, Venues y Wolf. Coincidencia, bueno, casualidad, eh, pues no, pero oye. bueno. Pues pues no, no. <ríe> Eh, todo, esto, todo esto, nosotros lo hemos aprovechado, hemos intentado aprovecharlo, porque, claro, no se puede hablar de algo sin haberlo usado y, sobre todo, queríamos utilizar la herramienta del mundo. Así que nos lanzamos a crear nuestro pequeño rincón, eh, que otro día os lo enseñamos, eh, de real o virtual dentro de Meta. O sea, ahora mismo puedes entrar y, si buscas real o virtual, entras en el lugar. El lugar es completamente, eh, a ver, es muy simplón, es simple. Eh, porque estamos aprendiendo y estamos haciéndolo más grande, haremos más mundos y los interconectaremos. De momento eran solo para que sepáis que se puede llegar a hacer eh, y se nos ocurrió hacer algo original y tenemos una campana para porque, claro, no está en español. Y es que no solo no está en español, sino que no te dejan escribir símbolos españoles, hispanos. Entonces no hay ñ. Espanol. No, Espanol. Espanol. Y entonces, eh, eh, claro, si pones real o virtual... Eh, llevamos no sé cuántos años pues dice no sé cuántos años, o sea, hemos estado en el ano de todos los usuarios desde hace nueve años eh, bueno, es una vergüenza entonces lo que hicimos es una campana que tú entras, tocas la campana y hay un contador ahí, en el que dice la cantidad de veces que has tocado la campana para que llegue a los oídos de Zuckerberg y nos haga el metaverso en español bueno Hicimos un mundo, bienvenidos seáis todos para pasaros. De algo, en algunos momentos me paso yo para retocar algo o cargarme algo, porque ahí ya que tocas algo de pronto acabaste de romper algo. Eh, y ya está. O sea que tampoco hay mucho más que contar, eh, entrar y, y ya nos contaréis qué podemos mejorar o qué os gustaría que hubiera. Uh -huh. Lo único que queda aquí de esto de la de, o sea, de, de meta no, es bien. lo de las cuentas <risa> sí, la cuenta meta. Sí, las cuentas meta. Cuentas meta. Bueno, las cuentas meta, que poco realmente hay que decir, es lo que hemos dicho ya. O sea que si no quieres seguir usando Facebook, que Facebook era obligatorio cuando salió Quest 2, pues ahora te puedes. O sea, te tienes que crear una cuenta meta asociada a un correo electrónico, como cualquier cuenta que te creas en cualquier sitio. Pues tu correo electrónico, tu contraseña y desvincula Facebook si no quieres seguir usándolo. Si quieres seguir usando Facebook, pues sigues con Facebook, pero se crea también la cuenta meta y luego el perfil de Horizon, que es cómo te ve la gente en la VR, cuál es tu nick, digamos. Creo que si no me equivoco puedes tener varios perfiles de Horizon y puedes elegir el que quieras. Y el tema de, de quitarte Facebook, pues lo único que pasa es que pierdes el usar el Messenger en VR, el buscar gente de Facebook que tenga VR y lo mismo con Instagram. Ahora puedes hacer, iniciar sesión también con Instagram. Y en tu centro de cuentas tienes la vinculación de Facebook de Instagram y la puedes poner si no la pusiste o quitarla si, si no la has quitado todavía o la quieres quitar. En definitiva, pues una forma de, de quitarse Facebook de medio obligatorio y oye, que es algo que la verdad es que no sé para qué tocaron nada a lo largo de todos estos años. Podrías haber dejado las cuentas Oculus y ya está. Pero bueno, uh -huh. en fin, mil bueno, vueltas no. han dado. Nosotros lo hemos hecho. Y lo hemos hecho con más miedo que vergüenza. Estábamos Ramón y yo diciendo ya verás tú, porque además tenemos varios juez y tenemos varias cuentas, diciendo ya verás como toques esto y se rompa y tal. Y además las, algunas juez las estamos utilizando en eventos y, y, y para cosas profesionales. Diciendo ya verás tú como toques y tal y cual. Y no, al final todo salió bien. Todo salió bien. También hay que decir que hubo cuatro momentos complicados. Y uno de ellos, que lo hicimos a ciegas, de A o B pues toca ver ¿eh? y que sea lo que sea porque claro, es que no es, o sea, cuando te hacen cuando te hacen una pregunta tan sencilla como continuar con Facebook e Instagram a crear un email y, o login with an email y debajo te dice, "Ah, que tenías una cuenta de Oculus, a lo mejor inténtalo por aquí." O sea, son estás, estás jugando a son cinco posibilidades. Seguro si una que, vez que te creas ellas, la cuenta de Meta y no usas Facebook para logear. Opción para iniciar sesiones es el login, que en español es iniciar sesión con correo electrónico. En una de estas te explota la juez, seguro. No sé en cuál, pero en una de estas <risa> palmas, seguro. Bueno, el, el caso es que sí, que, que lo hemos hecho y funciona. O sea que iros iros desligando de Facebook, aquellos tampoco pasa nada. Aquellos que quieran, que sí, quieran Facebook. Sigas, También te digo, es lo mismo. Algunos libres, pero el tema sí. es el que tengan la libertad de elegir, que siempre lo decíamos. Que es lo mismo. O sea, es lo mismo. Tener Facebook que meta es lo mismo. O sea, a ver si nos entendemos, ¿no? O sea, tus datos, ¿dónde van a ir? Da igual que se llame Facebook, meta o tu cuenta... Si le llamaran tu cuenta privada, pues a lo mejor. Bueno, pero separamos. La red social de Eso de, es de, de algo que no... O sea, es que no Eso es importante, sobre es todo para la gente que si estás jugando un juego y te has pasado algo y le das al botón que, di, que no diga publicar en Facebook. A mí esas no, cosas sí. me ponen... Me, y aparte que es peligroso. Eh, o sea, es peligroso. Es, es, imagínate que has entrado en la aplicación de Teta esa, ¿no? Has encontrado pareja. Dale al botón y públicalo. Que lo sepa todo el mundo. A lo mejor hay drama. Bueno. El, el, el Meta... eso Yo no había visto este vídeo. Esto salió el otro día. ¿Esto lo, lo has visto? Es un vídeo que ha publicado Meta en países de África para explicar de una manera un tanto original eh, la empresa de Meta y el visor y la realidad virtual y la realidad aumentada por la cara que ponéis no lo habéis visto ¿no? No. Pues este es el nuevo vídeo ¿Eh? ves ahí estás ahí no sé no sé, está, no sé qué por qué o sea es un equipo que quiere llegar mira ese visor que bueno, bueno. Es esto esto este, esto, no, esto es como venden ellos Horizon allí claro, esto lo ve alguien de allí y dice, joder, como mola luego se pone se pone Horizon y, no sé qué. y se acabó <ríe> y título de crédito vuelvan de mi dinero. <ríe> entonces esto lo están vendiendo allí como, como bueno, es una manera ¿no? de lo que será el futuro el equipo que quiere entrenar para llegar al Tour de, de, de Francia y correr allí por primera vez y tal, bueno. Vídeos random que están sacando que yo no, no lo había visto. Esto da mucha menos vergüenza ajena que aquello del perrito ese que salía con el. ¿Cómo se llama? Y el Questi. Ah, el, vale, sí. El... El... Eso sí que, sí que daba grimilla. Pero bueno, esto se han curro más. Eh, pues ya está. Ah, hablando de vergüenza ajena, una, una última noticia. Eh, Catán. Catán va a llegar a Till 5. Till 5 sigue. Tú, esto, Jimena. Eh, ¿Qué te parece? ¿Llegaste, ¿Has llegado alguna vez a, a estudiar el tema? Son las gafas no, no. AR. Son las gafas, unas gafas AR que están para, juegos, para, para juegos de mesa. Para juegos de Sí, mesa, he, he, visto, he visto, visto vídeos, pero no, no las tienen he probado. Muy buena ni pinta, ni tienen muy buena pinta y tienen pasta, porque ¿Ven? estos son. Están jugando a Catán ¿Ven? y se han vestido de Catán. Cosa que. <ríe> Qué y bueno. Ha, y han hecho un vídeo de Catán. Sí, esto quiere decir que les fluye la pasta, porque no creo que esto. Oh, mira, no sé que este sea el ingeniero jefe con el, el, el catering, con el, o sea, todo el equipo de Till Five, pero parece que es, va más allá. Entonces, mira, tú. Eh, yo le tengo unas ganas horrorosas a este visor. Por si te gustan los juegos de mesa, lo pierdo de los juegos de pues mesa. Pues sí, sí, sí. Me encanta, y Qatar me gusta. Pues es montarlos. O sea, tú te montas Puerto Rico claro. o un juego de estos y te tiras seis horas. Y cuando has terminado, le dices a la gente, vamos a jugar y están dormidos. Y ahora te toca, sí. ¿no? Entonces, con esto ya está montado. Vamos a jugar a Catán. No tienes que poner las piezas, buscar. Oye, el dado. ¿Alguien ha cogido el dado? ¡Ostras! Lo cogí el otro día y no sé dónde lo ha dejado. Pues. Pues ahí está. Está buenísimo esto. Genial. Bien, Mira, pues Chicos. Vale, pues, De hecho, son... tengo uno que... Perdón. ¿No? ¿Qué, tenías? ¿Qué tenías? No, no, no, que tengo un juego que, que es parecido a Catán, pero que son 800 recursos. Tienes ovejas, tienes vacas, tienes cerdos, tienes... Y eso. <risa> <Vale>. <risa> poniéndolo bien, es horrible. Claro, pues esto ya lo tienes, bien, claro. Y cuando le das al stop, se te guarda la partida para el día siguiente. No tienes que Miga, dejar la grandes. mesa como... Alguna noche nosotros hemos qué dejado grandes. la mesa diciendo nadie toque nada, que se ha quedado todo así. Claro, no es imposible. Luego abrían sí, la ventana. ¿Son 384 y... euros la fiesta, el visor? Pues sí. <ríe> Había <ríe> packs de varios y tal, pero, pero uno solo son 384. Oye, como no tenemos <ríe> juegos, como, hablando de juegos, como no tenemos juegos, porque hoy eh, ya hablaremos otros días y todo lo que queda de... Solo nos queda la, la comunidad. Solo nos queda la comunidad. Dejadme deciros que ha llegado un juego. Es el único juego que os quiero poner. Porque me flipó el primero y ha llegado esta semana a Quest. ¿Intercosmos? Intercosmos. El primero de Intercosmos era súper divertido. Y este está muchísimo más currado. Pero es súper divertido. Estás en una nave espacial que, te, que empiezan a fallar todas las cosas. Y tienes que hacer un montón de cosas que no tienes ni idea, pero con una tensión, porque, te, porque te, va, te va a explotar la nave. Y entonces tienes que empezar a arreglarlo, con un, darle martillazos a algo hasta que deje tal, un tornillo, espérate. una, una el, Te si, sientes como Gravity, ¿no? La, como Gravity. La pero, esta, ¿no? y lo divertido es que tienes en un oído a los americanos diciéndote cómo arreglarlo y a los rusos en el otro diciendo cómo tienes que arreglarlo. <risa> Ninguno de los dos sabes quién es de verdad, porque unos quieren que te vayas con ellos y otros quieras que desertes y te vayas con ellos, y entonces estás todo el rato diciendo este no, este sí, este no este sí, y mientras tienes que estar el oxígeno, espérate, abro aquí, ostras que me voy a explotar tengo que apagar un fuego con un... Este... es un juego súper divertido wow, súper divertido y, y han hecho la nave más grande con lo cual las posibilidades de que falle algo son mucho más grandes y es Ay, así, vas. todo el rato. Este es el juego que más eh, me, ha, me ha gustado de Intercosmos 2000 Intercosmos 2000 y el, el Intercosmos normal también molaba mucho era más cortito y era casi de experiencia pero estaba bien Lo más leído en la comunidad de un tiempo a esta parte Desde, de todo, desde el último programa que hicimos ¿vale? Eso es. Pues la filtración de Quest Pro que ya hablamos en el programa anterior de, que costaría que costará 1500 dólares y saldrá el 25 de octubre eh, Lenovo anticipa la llegada de un nuevo visor de realidad virtual que nos dio algo de IP este verano y luego resultó ser un visor chino standalone XR2 y que aparentemente sí. solo para China, con lo cual el IP hizo uff, al menos sí. en mi caso. Sí. Y Quest 2 sí. subirá su precio en 100 dólares, ya sabéis, 100 euros aquí a partir del 1 de agosto, pues fue lo más leído este verano. Y el comentario destacado. Pues John, que estás por aquí. John, John ha sido, ha sido eh, por supuesto, un comentario súper optimista, no podía ser de otra manera en realidad, virtual, en el que dice, si así van a ser los precios de Quest Pro, Pico 4 Pro y Apple uniéndose a los precios de Valve y HTC, conmigo que no cuenten, que me espero a otro visor con Fresnel de google de botella que esté más apañado de precio. Muy bien, muy bien, pues eh, pues sí, está vale. dando 1.500 euros, 1.500 dólares, no va a ser para todos. La realidad virtual necesitaba... Leí en una revista de hace 25 años en Silicon que uno decía que tenían que costar como máximo 100 euros para que todo el mundo las tuviera. Estamos en 1.500, ahora mismo... Eh, bueno, ya estábamos en 350, ¿no? Estábamos en 350, pero ojo, el viaje está siendo estupendo y vamos a terminar con un optimismo, vamos a poner... Algo, algo esto no decía ya Palmer, eso de que incluso si fuera gratis, no, esto no va a bien, como decía. Sí, sí, no, inclu gratis no es lo suficientemente barato, decía. O sea que, no. que efectivamente, gratis no es lo suficientemente barato. Pues esto es lo que esto es lo que hay. Pues ojalá cambie la cosa. De momento no tenemos otra cosa, ¿vale? PlayStation VR, la gran salvadora para la mayoría de los sistemas de VR de juegos. Y Quest 2. Que vivirá un año más. Mínimo, ¿no? Mínimo. Bueno, a ver lo que pasa. Pues, pues sí. Con y... todo el tema de este cambio de, de precio, inflación, historia, a ver cómo afecta a sus planes. Sí, señor. Pues nada, hasta aquí hasta aquí el regreso de la hora virtual. Eh, Jimena, ves, es verdad, nos hemos pasado un poquito, verdad, que hora... <risa> no, nos hemos, pero, pero pero también, también es verdad que, que es que hemos traído todo agosto aquí en plan... Bueno, ya hemos hecho titulares una hora, que normalmente suele ser media sí, hora. Ha habido, mucho. Ha habido mucho. Yo me, yo me he dejado muchas cosas. Lo único que os voy a decir ya para terminar es que me estoy viendo esta serie, VR.5, una serie de los 90 en todo su esplendor. Y me encanta, me encanta que la VR tenga LEDs, que tenga cables, que tenga cachas. ¿no? Qué, qué pedazo de, de, de ladrillo. De, a la qué pedazo de, ¿Dónde de, te estás viendo esto? El, te lo bajaste. Piratilla, porque ya no hay ni dúbete de estos. O sea, claro. Es imposible contarlo. Pero, si lo... pero mola muchísimo, es refrescante. Y con esto, con esta imagen con ese emisor, que se parece mucho a, a Cambria, eh, pues si queréis, nos, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Jimena, por pasarte en nuestro primer programa. Ah, te esperamos muchas veces gustazo. más, todas las que quieras. Esperamos que no te hayas Gracias, gracias. ¿ya estamos aquí? Sí, o sea, la semana que viene... NES Explorers, o sea, el top juegos de lo que viene del mes y Hotline 2 en directo, que os lo enseñaremos y eso, y ya estamos aquí de vuelta gracias por vernos, ya sabéis que es solo YouTube todo lo que hagamos de directo es solo YouTube dejamos atrás Twitch y lo he dicho, muchas gracias Jimena y muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí y bueno, nunca lo decimos, pero gracias. oye, suscribíos apoyarnos, que sea dándole ahí un me gusta que parece que no pero ayuda a que el vídeo llegue a más gente pues sí, no sabéis. Claro, estamos acostumbrados a Twitch, que de vez en cuando salían cosas. Este programa no ha salido ninguna por ahí de, de suscripciones. Tenemos 13.100. Antes teníamos 13.101. Ha habido uno que se ha muerto. Tenemos 13.100 programas antes de llegar a cero. O sea que hemos perdido una vida, pero tenemos un poquito más. Nos vemos, eh, compañeros rovianos. Esta semana os ya os avanzamos. Martes y jueves. El martes haremos el Nets Explorer, que es los mejores juegos que vienen en la semana que viene, o sea, el mes que viene. El jueves os enseñaremos Half-Life 2. Este mes de esta semana, y luego la semana siguiente empezaremos una cosa que se llama ROV Express, que son análisis de hardware, de, de cosas eh, que nos van mandando para que las veáis lo haremos en directo, abrimos la caja hacemos un unboxing, vemos qué tal la experiencia lo metemos en la caja, si mola nos lo quedamos y si no, al río con ello y así vosotros sabréis si gastaros el dinero o lo ahorráis para Cambria que va a hacer falta y ya está, con esto hemos llegado al final del primer programa de la nueva temporada, temporada número 9 quién nos lo iba a decir nos vemos el martes a todos vosotros los que gustéis y os recordamos en YouTube. A Twitch ya no. Twitch está ahí bye, creo él solo. Aquí estamos. <risa> Un abrazo a todos. Venga, muchas gracias. Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.